Me va a venir especialmente bien las intervenciones de, de Paola y Gianluca para, eh, de, de anteriormente a la pausa para poder justo eh, ilustrar algunos de los puntos que, que voy a hacer. Al final lo que os voy a intentar trasladar es el complicado equilibrio que tenemos que mantener para intentar dar respuesta a las necesidades educativas de alumnado con TEA eh, con el actual sistema que tenemos eh, funcionalmente, ya sabéis que tenemos dos modalidades, por mucho que eh, legalmente estén definidas tres, como la tercera no tiene desarrollo normativo, pues bueno, nos hace que, que tengamos que mantener realmente un equilibrio complejo en, en esa respuesta. ¿vale? Um, os voy a plantear un, más que, que respuestas muchas preguntas eh, y espero que con eso, pues, podamos ir avanzando hacia, a, hacia algún otro sitio. ¿no? Al final, la comunidad educativa es muy amplia y eh, se construye eh, con todos los elementos de la comunidad. Eh, vamos a abordar un poquito algunas dificultades con las que nos encontramos. En primer lugar, los eh, estereotipos sobre el ajuste de la, de la modalidad, ¿no? la, las ideas prefijadas que tenemos respecto a la disponibilidad de los recursos, y los eh, eh, servicios disponibles en el contexto educativo para dar respuesta a lo alumnado con TEA. Por otro lado, eh, aunque parezca un poco sorprendente a las alturas que estamos, el volumen de estereotipos sobre los propios TEA que también condicionan en gran medida eh, la provisión de recursos educativos, eh, lo cual es, es también muy significativo. Después comentar un poco sobre ese desajuste entre lo que es la oferta educativa eh, existente y eh, la demanda real. Y aquí, bueno, pues con, con datos vamos a poder datos objetivos publicados, vamos a poder ver esas diferencias de forma muy clara. ¿no? Y por último, bueno, pues, eh, ver esa eh, respuesta y, y, y reajuste que hace el sistema educativo, eh, como cualquier otro sistema, ...ante la detección de, de fallos, ¿no? Como cualquier proceso de calidad, tiene un proceso de revisión y, y actualización. Voy a intentar ajustarme eh, muy bien al tiempo. Eh, hasta menos cuarto, ¿verdad, Giuseppe? Bueno, y si puedo, cinco minutos menos. Perfecto. Uno de los estereotipos más establecidos es que eh, la eh, existe una correlación entre la capacidad cognitiva... Y la modalidad educativa, de tal forma que voy a… Eh, a mayor capacidad cognitiva se presuponen eh, menos recursos, ¿vale? Es decir, mayor capacidad cognitiva, una respuesta desde la ordinaria, se presupone que es eh, evidente, ¿no? Es una premisa que, que no… no no le falta cierta razón pero que tiene una trampa importante y es que cuando estamos hablando de una población con discapacidad cognitiva es totalmente cierto y aplicable cuando estamos hablando de una población con un trastorno cualitativo del desarrollo ya no es tan válido aquí entra la paradoja del desarrollo en diertes de sierra de las personas con TEA y el perfil de desarrollo disarmónico de cualquier alumno con TEA cómo puede ser que un alumno tenga un desarrollo increíble en unas habilidades y que esas habilidades no se pongan en juego en otros ámbitos, áreas o no se generalicen. Bueno, esa es la expresión del autismo por definición. Entonces, bueno, de alguna forma lo ponemos un poco en, en jaque. La realidad es que es un reduccionismo de la, de la modalidad de educación especial hacia las personas con una mayor eh, discapacidad reconocida en términos cognitivos. A partir de aquí vamos a ir viendo el volumen de rigidez que estos estereotipos introducen en la provisión de recursos, en la derivación y en la respuesta que damos a nuestro alumnado. Lo cierto es que entre las dos modalidades, las hemos nombrado, las ha nombrado eh, nuestro director general esta mañana, tenemos muchas cosas entre intermedias. ¿no? Tenemos la ordinaria con apoyos, integración por, con apoyos específicos, las aulas específicas en centros ordinarios o los preferentes, la combinada, ese, ese caballo blanco que solo hacemos los de especial, y no como una modalidad, sino como una transición vital, personal y puntual en un proceso de escolarización, las aulas estables de educación especial en centros ordinarios, que no son lo mismo que las aulas eh, TEA, y la integración parcial apoy con apoyos que desarrollamos desde los eh, centros de educación especial. Eh, algunos podéis pensar que tengo un sesgo muy grande, porque sí, evidentemente vengo de una entidad específica de TEA eh, que trabaja desde la modalidad especial, pero lo cierto es que me he sentado en todos estos sillones. Eh, y habitualmente ahora, de hecho, la mayor parte de mi trabajo está en esta zona de la pantalla. Vale. Pero sin duda sí que tenemos una situación eh, que tenemos que abordar y abordar de una forma explícita, reduciendo esa simplificación respecto a las capacidades cognitivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sistema de valoración, generalmente, si tenemos mucha suerte, se valora la capacidad cognitiva, poco más. Entonces, suele ser el condicionante para la determinación de apoyos y derivaciones. No solo la capacidad cognitiva, también tenemos un sesgo y un estereotipo importante respecto a lo que es la edad la edad cronológica. Y nos pasa igual. Tiene bastante lógica, y es bastante real, que chicos más pequeñitos tienen más posibilidades de participar de entornos ordinarios a pesar de tener dificultades. Pero, no es algo escrito sobre piedra, y de hecho, desde el contexto de la educación especial tenemos la experiencia inversa. Personas con cierta capacidad, pero grandes dificultades a nivel de habilidades adaptativas, llegan a los centros de educación especial, adquieren habilidades, estrategias y destrezas como para poder afrontar con garantías, retornar a la educación ordinaria. No es el proceso habitual. ¿Por qué? Porque fundamentalmente a los centros específicos no nos suele llegar esta población. Suele ser una población que está abocada al fracaso escolar. Pero cuando nos llega, la tasa de éxito que tenemos en esta derivación hacia una escolarización ordinaria está por encima del 95%. Los procesos de inclusión de especial a ordinaria muy rara vez fracasan. Y no suelen darse en infantil, se suelen dar ya avanzada la primaria cuando hemos conseguido establecer y asentar esas habilidades. Por supuesto que a menor edad, menores contenidos, menor velocidad de los procesos de aprendizaje y exigencia curricular, y si las personas con las que estamos trabajando, nuestros alumnos, tienen discapacidad intelectual, va a ser un factor eh, a tener en cuenta. Pero una vez más, no es determinante. El concepto erróneo de, bueno, ahora mientras sea pequeñito, déjale que se, déjale que se aproveche de la ordinaria. Claro, Ahí habría que hacer una valoración real de qué es el aprovechamiento. ¿En términos de desarrollo? ¿En términos de adquisición de capacidades y habilidades para la vida futura? ¿O por contra, simplemente estamos asumiendo que a niños pequeños, problemas pequeños? Y eso tiene encaje. Realmente es lo que está prevaleciendo. Eh, a día de hoy, el sistema de diversión y valoración eh, en nuestra comunidad... ...y en muchas otras comunidades en nuestro país, está definido. En infantil no se deriva a ningún recurso específico eh, porque no les debemos eh, quitar la posibilidad. Este razonamiento solo aduce un desconocimiento profundo de lo que es un trastorno generalizado del desarrollo... ...un trastorno del espectro del autismo. Si las personas con TEA aprendiesen por imitación, sin ninguna duda, habríamos hecho una provisión de recursos diferente y la ciencia nos diría que la aproximación para los aprendizajes y el desarrollo de estas personas sería otra a la que eh, abordamos. No solo con esto, que es eh, en nuestro caso absolutamente estructural, fruto de nuestro marco legal, luego tenemos un estereotipo sobre eh, los TEA, muy muy muy presente y que además conceptualmente todavía creo que es más difícil de, de atajar estamos muy satisfechos de que eh, bueno pues ha habido un, un cambio conceptual y en el proceso diagnóstico y ya el concepto del espectro del autismo está muy instaurado entendemos que hay muchas presentaciones con muchas necesidades diferentes que responden a lo que es el autismo eh, con distintas expresiones pero cuando ...lo trasladamos a una representación visual, como veis... ...hablamos de un espectro, como es el espectro de color, ¿no? Y claro, al hacerlo horizontal o vertical, pero hacerlo lineal... ...parece que tenemos un extremo que es muy autista y otro que es poco autista. Y esto también es un gran problema. El diagnóstico o se tiene o no se tiene. Usted no tiene poco cáncer o mucho cáncer... ...o cualquier otro diagnóstico de cualquier tipo... Usted es muy bipolar, es un poquito bipolar. No, sí, sí es bipolar, es bipolar y no pasa nada. Se cumplen unos criterios o no se cumplen. Así es como funcionan los manuales estadísticos de diagnóstico. Define, usted cumple, no cumple. Otra cosa es que, por supuesto, cumpliendo con criterios diagnósticos y estando en el espectro del autismo, es evidente que hay expresiones diferenciales. Sin duda. Sin duda. Pero por eso parece que es mucho más ajustado esta otra presentación, que deja muy claro ver esa variabilidad en el rendimiento, en muchas habilidades y que además va a explicar mucho mejor también eh, la variabilidad en el funcionamiento, la respuesta y el ajuste de la persona. ¿no? Esto no es algo normativo, como podéis ver, no, no está respondiendo a criterios de SM5, pero visualmente es muy claro. Nosotros consideramos que esto es, eh, es muy a tener en cuenta. Las personas con TEA tienen TEA. Las personas con TEA con alta capacidad tienen TEA. Las personas con TEA con alta capacidad tienen TEA y pueden tener gravísimas dificultades. Uno de los mayores fracasos eh, personales y profesionales, en mi caso, ha sido una persona con un CI muy superior a 130%. Tuvo un desarrollo óptimo, dentro del específico se hizo una derivación errónea, la familia bueno, pues también tomó decisiones que no eran las más positivas y una persona que podía haber tenido un rendimiento espectacular bueno, pues, eh, acabó en, en un fracaso escolar eh, estrepitoso. ¿Esto es determinante en su vida? No, bueno, se le han restringido sus posibilidades de forma muy significativa. Su vida social es inexistente y es una persona en un nivel de, de aislamiento eh, pues muy llamativo. Realmente tenemos que abordar la complejidad que tiene eh, un trastorno cualitativo del desarrollo como un trastorno cualitativo esa visión horizontal o vertical, lineal, siempre nos hace verlo en términos cuantitativos y nos hace confundirnos. Todo esto entendemos que, que obedece un poco a las dificultades de, de comprensión, ¿no? Y antes estábamos hablando de eh, una de las, de entre las tres grandes teorías explicativas, ya desde hace unos cuantos años ha surgido una cuarta, desarrollada por personas con TEA, y es la teoría de la doble empatía. Yo tengo TEA yo resulto tan difícil de descifrar como ustedes me resultan a mí de descifrar. Es así de sencillo. Si no vamos entendiendo y adaptando esto, da igual los cambios que se hagan. La respuesta va a ser paradójicamente estereotipada. Y no vamos a avanzar. Os comentaba, a nivel de datos, eh, si nos planteamos con, con un una, ...una distribución normal... ...bueno, sabemos la investigación nos está diciendo... ...tenemos una horquilla muy generosa... ...que no se pone de acuerdo... No, ...hay muchas variables difícilmente controlables... ...pero sabemos que la horquilla... Eh, ...de población con discapacidad intelectual... Y ...está entre el 38 y el 50%... ...no es pequeño el porcentaje... ¿eh? ...no es pequeño... ...el estudio de hace poquito... ...que, se ha, que ha publicado la CAE... La, la Confederación del Autismo de Autismo España eh, hace explícito que nuestra población está en un 82,7%, creo, aproximadamente, algo menos del 83%, 82 y algo, escolarizado en modalidad ordinaria. Bien, no, no, no me voy a desdecir, no me voy a desdecir, no voy a decir que porque el 50% tenga discapacidad intelectual debe estar en especial. Antes he dicho lo contrario, ¿verdad? No voy a decir eso. Pero lo cierto es que los dos claros indicadores de prognosis para las personas con TEA, los más relevantes, son la capacidad cognitiva y la comunicación verbal. Anda, mira, es que resulta que tenemos entre un 25 y un 30% de personas no verbales. ...pero a eso se le añade entre un 40 y un 45 con graves problemas de comunicación y lenguaje. Estamos hablando de un 70%. Un 70% que tiene en gran medida problemas a nivel de desarrollo cognitivo y de acceso. ¿Acceso a qué? Acceso al aprendizaje, porque últimas noticias en los coles se estudia con lenguaje escrito y verbal... Y el ritmo es rápido. Y si usted tiene problemas de comunicación, es un complejo escenario que se plantea. Entonces, ahora empezamos a ver que tiene su complicación. Pero si esto lo correlacionamos con las cifras que tenéis a la derecha, son las del año pasado. Nuestro director general ya lo ha planteado. Vamos a ir por encima de 4.000 plazas en modalidad ordinaria, en Aula TEA. Esto es una buena noticia. No me vais a escuchar decir lo contrario. El problemilla es que las de abajo, eh, siendo muy generosos, tenemos 500 plazas. De las que 312 312 son en centros específicos para alumnado con TEA. Ahí igual se nos ha ido la mano en la proporción. ¿eh? Porque es que, aunque no hagamos ese sesgo y, y no refrendemos ese estereotipo de discapacidad intelectual eh, para modalidad especial, tengamos en cuenta, claro, que es que el 70 se nos queda por aquí, ¿eh? Claro. A ver, las aulas TEA sabemos que tienen un rendimiento óptimo para un perfil claro de persona. Lo primero sería la presencia de eh, un lenguaje y unas habilidades de comunicación funcionales, ¿no? Esto, Básico. La capacidad cognitiva pasa a un segundo lugar con diferencia. Pero la comunicación y el lenguaje es crítico. Eh, todos los que hemos hecho procesos de inclusión y hemos trabajado con chicos eh, eh, con TEA en Ordinaria, cuando es sin lenguaje son cosas muy puntuales. Son experiencias positivas, son muy reforzantes, pero son puntuales. No, no tiene recorrido. Entonces, si estamos hablando de que tenemos aproximadamente un 30%, eh, quiere decir que tenemos aquí una burbujita ¿Qué es lo que tendríamos una orientación óptima para las aulas TEA? Vale. ¿Alguien ve la descompensación en la provisión de recursos? Esto igual es un problema. ¿Sabéis cómo se traslada y cómo se percibe ese problema? En la presión de demanda que tenemos los centros específicos. Aucabia, entre dos colegios con 120 plazas educativas, ha liberado este año cuatro plazas. Las solicitudes... No reflejan la demanda real. Hemos recibido a más de 200 familias a lo largo del año. Las solicitudes en firme han sido aproximadamente de unas 20 y pico. Cinco a 1 Algo más. Y solo son esas solicitudes, porque las familias tienen que tomar la decisión estratégica de jugársela a solicitar sabiendo que puede, que no tenga ninguna plaza y en dónde, es, dónde van a quedar. Y no todas las familias con alumnos con TEA, pueden tolerar ese nivel de incertidumbre y afrontar esa situación con el nivel de estresores que supone. ¿no? Por otro lado, si nos pensamos en las dos pre eh, presentaciones que hemos tenido en la mañana, hablando de las interacciones de las familias con los chicos, la importancia en el desarrollo a nivel emocional, longitudinal, todo lo que nos han trasladado, fijaros que también hay una cosa paradójica, y es que todos los idearios de centro dicen que las familias tienen un papel fundamental. ¿Cuál es la permeabilidad real de una familia en un centro ordinario? De verdad. ¿Entráis habitualmente en los colegios de vuestros hijos, los colegios ordinarios? Poco. Poco. Es así. Son estructuras complejas, tienen mucha carencia y es así. Entonces, esas interacciones y ese complemento, ¿se puede dar en la estructura educativa a personas con TEA? Sí. En especial se hace, porque es necesario. Porque nosotros no conseguimos nada si lo que nosotros hacemos en el cole no llega a casa. Y para que llegue a casa tenemos que meter la casa en el cole, y eso es que meter a la familia en el cole. Esto no es un equilibrio, esto es un desequilibrio que hay que solucionar, no por la educación especial, sino por dar respuesta a todos los chicos que se quedan entre medias, en todas las rayas. Esos perfiles de chicos, claro, es que es una pena que vaya especial, porque fíjate qué capacidad, pero claro, es que en ordinaria ya ha salido mal. Porque ha tenido acoso, porque ha tenido una experiencia de abuso, no solo acoso, abuso. Porque cognitivamente la presión que le supone el rendimiento curricular más la carga verbal le abruma. Y aunque la podría sacar, el contexto le inhabilita. Porque la sobrecarga sensorial le inhabilita. Vale, ¿Cuántos chicos de toda esta población se nos caen por en medio? muchos a día de hoy muchos claro esto lo lógico es que como cualquier sistema de calidad tengamos un proceso de revisión oh, y a juzgar por lo que se publica y por la normativa y la legislación hay muchos sistemas pero parece que ese reajuste del sistema no se da no hacemos más que cambiar las leyes orgánicas salen nuevos decretos nuevas órdenes y seguimos con los mismos problemas eh, cambios significativos para nuestra población a nivel de titular periodístico tenemos muchos a nivel de impacto real en el proceso educativo de los alumnos con TEA muy pocos porque seguimos con dos únicas modalidades que es imposible que den servicio y cabida a realidades tan diferentes como las que tienen los alumnos con trastornos del espectro del autismo y al final siempre estamos haciendo lo mismo forzando la máquina en uno de los extremos para intentar dar una respuesta que la administración no está dando y que nuestros políticos no nos ofrecen las herramientas que necesitamos y que necesitan nuestras familias. Esto se ve de forma muy clara cuando pensamos en que dentro de estos procesos de inclusión, ¿cuál es el porcentaje en infantil? Muy significativo. ¿En primaria? Bueno, Aquí ya va cambiando en función de si estamos en primero que, en, que, que más adelante, ¿no es verdad? Claro, ¿y qué ocurre en secundaria? Bueno, bueno, es que secundaria es otra cosa. Pero no pasa nada, ¿eh? El proceso educativo de una persona concluye a los 16 años cuando se acaba lo obligatorio. Y así también acaba todo lo que es cualquier confusión o duda o dificultad en relación a la inclusión. A partir de los 16 no existe, ni es necesario. No hay respuesta para nuestros alumnos. Ninguna. ¿Cuál es el porcentaje de fracaso escolar de personas con TEA? Ah, no, es que no se conceptualiza. Como tiene diversificación curricular, como tiene una adaptación curricular significativa, como no iba a titular en cualquier caso, ya... Bueno, una cosa es no titular otra cosa es acabar en tu casa con graves problemas de conducta. Son cosas diferentes. Un dato que es formal y explícito es el diferencial entre matrículas y titulaciones. Esto es tan bochornoso que no se encuentra. No se encuentra. Y aquí estamos hablando de esas personas... Permitidme el chiste. Poco autistas, ¿eh? Con alta capacidad. Pues ni siquiera se encuentra. ¿Porcentaje de acoso escolar? Bueno, es... es bueno, tampoco es tanto, ¿no? O sea, cuando vamos a, a comprar, si nos ponen un descuento del 4%, es un poco pobre. Claro... Eh, perdón, me he equivocado, no era porcentual, <ríe> eh, cuatro veces más, cuatro veces más casos de acoso escolar en alumnado con TEA. Eh, esto da una cifra así como de susto, claro, es que hacemos todos los esfuerzos para mandarles, para llegar, para estar, y realmente los esfuerzos que se hacen para gestionar esto han ido a algún sitio, a día de hoy poco. Lo que pasa es que tenemos una permeabilidad social limitada dado nuestro trastorno y eso salva a muchos de los chicos con TEA que pasan por esos procesos. La otra gran asignatura, sin duda, sería la formación profesional. Una salida funcional, aplicada, menos conceptual, mucho más visual, aplicada, ¿no? Para nuestro alumnado. Pero es que ahí ya directamente no existimos. Cuando le preguntamos a la directora general de formación profesional eh, por el alumnado contea no, no, no existen. Oh, sí, sí, sí existen, porque a la federación llegan poniéndonos las quejas. Lo que no existe es un sistema de apoyo, identificación y valoración para la FP. Y cuando los centros específicos intentamos abordar ese ámbito con perfiles muy llamativos para nosotros, porque estamos hablando de personas con capacidad cognitiva y lenguaje verbal, la respuesta de la administración tampoco es muy cómoda, ¿eh? no es nada fácil. La realidad es que los grandes valores que ofrecen todos los marcos normativos y, y todas las legislaciones orgánicas eh, la accesibilidad, la flexibilidad, la adaptación, la personalización, los cambios, to todo eso es intrínseco a cualquier ley eh, educativa. Yo me atrevería a decir eh, en España y en, en Europa. ¿no? Son, son preceptos básicos y valores Evidentes, que solo se han ido refrendando según hemos ido cambiando y adquiriendo nuevos marcos normativos. Eh, no produce ningún cambio. Ningún cambio. O sea, en el concepto, perfecto. En la realidad de los alumnos con TEA, ninguno. Mi pregunta en esta línea es si llevamos ya cinco desarrollos legislativos en, ya no quiero pensar el poco tiempo que llevamos, ni voy a echar la cuenta. ¿Y si nos empezamos a plantear Cambiar el modelo de provisión de recursos educativos hacia un modelo personalista en el que se valoran las necesidades de la persona y se le unan recursos a la persona. Y la persona arrastra los recursos independientemente del servicio donde esté. Esto parece muy raro, ¿verdad? Pero esto se hace. No, no es difícil. Hay muchos otros contextos eh, como el británico, con muchísimos fallos, por supuesto, ¿eh? no voy a decir que el contexto británico sea ideal, como el contexto australiano. Muchísimos en el que esto se hace. Se valoran las necesidades de la persona, se da una provisión de recursos y esos recursos acompañan a la persona en su proceso educativo, revisándose periódicamente. A mí, personalmente, me parece que eso sí sería un cambio. Lo que no sé es si voy a verlo en algún momento eh, reflejado en un cambio normativo. La restricción de las estructuras claramente dejan muy poco margen, muy, muy poco margen. Por otro lado, la rigidez de los procesos administrativos, esto ya es para encumbrarse. No, que vamos a hacer combinada. ¿Cómo combinada? Vamos a ver, mire, este colegio y este colegio están de acuerdo, esta familia está de acuerdo, hemos solucionado la logística, tenemos todos los seguros y estamos todos de acuerdo. Ya, ya, pero no lo veo, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Estamos hablando de dos servicios públicos, reconocidos, autorizados y validados, están exponiendo que tienen la capacidad y van a dar respuesta a un alumno que necesita algo diferente. Bueno, pues seguimos surgiendo un proceso de innovación. Sorprendente, súper innovador. Ya, lo que pasa es que en los años 90 hacíamos lo mismo. Tan innovador no puede ser. Algunos tenían un pelo con esos procesos. Por otro lado, sin duda, los sistemas de derivación y diagnóstico están desbordados. Pero no solo están desbordados. Es surrealista que dependa de con quién me cruce hoy y de cómo lleve el día para que me derive a un alumno a un sitio u otro. Para que maltrate, humille a una familia o para que se desentienda y le diga, "Váyase usted a ver los colegios. No le voy a decir yo dónde llevarle. Es un poco raro porque usted está en un equipo de orientación. ¿Veis la paradoja, no? Orientación. Bueno. En esta línea, en la Comisión de Educación de la Federación de Autismo de Madrid, estamos trabajando en una guía de buenas prácticas para la escolarización y derivación de alumnado con TEA. ¿Por qué? Porque a día de hoy sentimos que es eh, el mayor problema que tenemos en, en nuestra comunidad. Así que, bueno, pues es donde tenemos nuestro, nuestro foco a día de hoy y ya os aviso, próximamente estará disponible, no está todavía, estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, Soy María Vidal, soy la orientadora del Colegio Arcadia y, como bien han comentado, vamos a hablar un poco de la experiencia de, real que vivimos en nuestro centro. En, nosotros vamos a hablar de nuestro centro, del proyecto educativo, eh, de los valores, de nuestro equipo, ...de nuestra manera de trabajar, de la trayectoria que hemos llegado hasta ser un centro eh, preferente. También vamos a hablar un poco de, de TEA, de neurodiversidad, de inclusión, de diversidad. Os vamos a comentar un poquito cuál es el trabajo en, en nuestras aulas y las herramientas. ¿Vale? Nuestro Colegio Arcadia es un colegio concertado que está situado en Villanueva de la Cañada. Está situado en un entorno natural en la zona del Parque Regional de Guadarrama... Nosotros contamos con 1.080 alumnos aproximadamente, de los cuales los tenemos divididos en la etapa de primer ciclo de educación infantil, segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, eh, bachillerato y FP. ¿Vale? Mm. Para nosotros, nuestro centro es un proyecto educativo eh, para la vida. Uno de nuestros signos de identidad está basado un poquito en la pedagogía de Francesco Tonucci, donde eh, para, para nosotros el, el motor del centro es el niño y por eso ponemos esa mirada en nuestro niño, o sea, observamos con, con ojos de niño. Siguiendo esta pedagogía, al final eh, empezamos en marcha nuestro proyecto educativo a, porque al final tenemos que de, desarrollar esta educa, eh, este cambio, sobre todo al trato y a la inclusión. Tenemos que cambiar un poco y tenemos que eh, adaptarnos a los cambios y eh, donde... Tenemos que favorecer un cambio, hacia un, un cambio en el lenguaje, en la estructuración y, sobre todo, empezamos a trabajar a través de la, de la inteligencia emocional, donde le damos un mayor eh, hincapié para que, los, eh, para que nuestro alumnado tanto gestione como exprese sus emociones. Todo ello lo hacemos a través de un aprendizaje donde fortalecemos eh, y mantenemos su, su motivación. Vale. Eh, ¿Cómo llevamos todo esto? Trabajando a través de una educación personalizada que dé respuesta a las necesidades especialmente de todo el centro educativo tanto de nuestro alumnado como las familias, las cuales las hacemos muy partícipe y están integradas en, en nuestro centro. Eh, no. Todo esto nos lleva a los cuatro pilares que tenemos en, en nuestro colegio, en Arcadia entre ellos, bueno, son estos que, que observáis. Eh, partimos desde uno de los pilares que es el, el ámbito social, donde trabajamos desde una convivencia eh, positiva, por medio del aprendizaje cooperativo, utilizando proyectos y un plan de participación donde está involucrada toda la comunidad cercadia, no solamente el profesorado y el alumnado, sino que también las familias. ¿Vale? Les hacemos les involucramos en toda esta formación y en todo este, este, este arduo trabajo. Además, trabajamos el ámbito emocional, donde realizamos actividades donde desarrollamos la alfabetización, la gestión y el reconocimiento de las emociones. Eh, llevamos a cabo el pilar académico formativo, especialmente tanto en capacidades como en competencia, y los valores, que para nosotros significa que todo nuestro alumnado tenga un espacio donde podamos igual, eh, garantizar una igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo gestionamos todos estos valores con nuestro alumnado? Pues a través de la autonomía, la responsabilidad, la curiosidad, la alegría, la democracia, la innovación y la admiración. Vale para que todo esto, bueno, que os comento todo esto, porque como bien os he comentado antes, se necesita este cambio y todo esto siempre es posible con un gran equipo, con un equipo, con un equipo comprometido, con un equipo en el que constantemente se está formando, con un equipo que siempre trabaja de manera cooperativa para un proyecto personal. ¿Vale? Es un profesorado que tiene muchísima ilusión, que se está adaptando y motivando en todo momento y, además, eh, todo esto lo hace para garantizar una educación de calidad y un desarrollo integral de nuestro alumnado. Este es nuestro equipo. La foto de la derecha es eh, mi equipo de orientación, ¿vale? el cual está formado por la orientadora de secundaria y bachillerato, que es psicóloga, la orientadora infantil de primaria, eh, el, eh, que es psicopedagoga. Tenemos pedagogos, tenemos ALs, tenemos pets y tenemos TIS. Tenemos técnicos para poder abordar toda la diversidad en la que nos encontramos en, en nuestro centro. Y a la izquierda tenemos al equipo profesorado de, del Centro Arcadia, a toda la comunidad eh, de profesorado en una de nuestras formaciones que hemos tenido a lo largo de todo, de todo este proceso. Para nosotros el ejemplo tiene mucha más fuerzas que las reglas, por eso nos comprometemos y siempre intentamos dar ese ejemplo, esa, ese, ese, esa mirada de niño que tiene que tener con nosotros y, y es de donde nos aprende. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos en el colegio? Pues sobre todo potenciando el desarrollo integral del alumnado, desde un enfoque humanista, desde un enfoque democrático y sobre todo basado en la educación emocional. Entendemos que los niños y niñas tienen diferentes capacidades y todos deben ser potenciados y respetados. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues desde las inteligencias múltiples, desde la inteligencia emocional, a través de eh, fomentar la creatividad, desde aprendizaje cooperativo, por proyectos, así como trabajando la convivencia y los valores. Vale. Eh, atendemos a la diversidad eh, caminando hacia una escuela exclusiva. Para nosotros el, el factor diversidad nos ha enriquecido como centro para... Para nosotros ha sido un crecimiento, hablamos de diversidad, es verdad que estamos en unas ponencias hablando de, de autismo, pero somos un centro ordinario donde tenemos muchísima diversidad y acogemos a todos los, los peques. Es cierto que dentro de toda esa diversidad nuestro alumnado también con autismo y es donde vimos la necesidad de una educación de calidad para ellos y es donde construimos el proyecto inicial del centro. Vale, este fue nuestra, nuestra primera, nuestro primer proyecto inicial, la parte más burocrática que presentamos, esta fue nuestra portada, y donde comenzamos nuestro autocamino. Eh, comenzamos en el 2019 con un aula, donde cual teníamos en el curso 2019 20 eh, un aula con tres alumnos, eh, con tres, eh, alumnos y alumnas. Eh, en el 2020 21 abrimos el segundo aula donde en la primera aula encontramos a cuatro alumnados y en la segunda otros cuatro. Y en este curso escolar, que estamos en el curso 2021-2022, hemos abierto nuestra tercera aula, donde eh, tenemos en una aula tres alumnos, en otra cuatro y en otra cinco. Como sabéis, un poco la ratio, el mínimo de, para el aula son tres alumnos eh, mínimo y máximo eh, cinco por aula. Y ahora os, voy a, os vamos a enseñar unas fotografías de nuestras aulas, de, de nuestro proyecto y de cómo, de cómo funciona. Bueno, como sabéis, eh, bueno, yo soy José Luis, eh, soy tutor de una de las aulas TEA. Bueno, como sabéis, de la provisión de, de recursos que, que recibimos eh, son esos, son unos recursos que tenemos que gestionar y tenemos que organizar. Eh, los alumnos que recibimos, eh, aunque tengamos eh, X alumnos de una edad, o de otra, no es, no, no es que exista un aula TEA infantil en primaria cerrada con nuestros alumnos, sino que también nos adaptamos a, a la diversidad de alumnado, a las capacidades y características de cada uno para trabajar eh, en, en, tanto, en el, tanto en el aula ordinaria como en el aula de, de apoyo, más o menos. Por eso pues, podemos trabajar en el aula, por ejemplo, que está a la derecha, que es el, el aula que se encuentra en, en secundaria, con algunos alumnos que pueden ser de primaria, que capacidades Pueden ser, pueden ser beneficiados en mayor medida que a lo mejor podrían estar en un aula donde hay peques con más necesidades de apoyo como pueden ser en el aula de primaria. Bueno, son eh, actividades que hemos estado realizando. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito cómo funcionamos cómo funcionan esas aulas, desde, desde actividades eh, de manera específica con los peques eh, con, con TEA hasta otras actividades que hemos realizado, por ejemplo, tanto en el día del autismo como en otras actividades que vamos realizando durante el año de sensibilización, con, tanto con alumnado como con profesorado. Bueno, o sea, algunas de, de los, las elaboraciones que hemos hecho en el, en el último día del autismo. Bueno, eh, sobre todo para nosotros como centro, yo personalmente he estado muchos años trabajando, muchísimos años trabajando en Centro de Educación Específica, de, de TEA, en Pauta. Eh, nosotros traemos, una compañera y yo tra, traemos un poco eh, ese conocimiento y esa experiencia en, en el trabajo en, en aula específica donde hay muchos años y tratamos de traer ese conocimiento para adaptarnos y crear un poco eh, un modelo diferente en un centro preferente que obviamente como vamos a ver ahora no es exactamente lo mismo trabajamos con esa metodología pero nos adaptamos un poco a a, a, unos, a unos objetivos y a un proyecto educativo que no es exactamente el mismo para ello nos parece fundamental que hablemos de neurodiversidad. Como decía mi compañera, en nuestro centro no solo tenemos alumnos con TEA, tenemos alumnos con TDAH, tenemos alumnos con eh, discapacidad visual, tenemos alumnos con diferentes necesidades. Entonces, eh, aunque seamos un centro preferente TEA, eh, sobre todo tratamos de enfocar ese trabajo a, a la diversidad como, de una manera global. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprovechar y trabajar esa, esa diversidad que tenemos de por sí en el centro, en cuanto tanto a habilidades y a fortalezas como a dificultades no para poner el énfasis en las dificultades sino para darlas a conocer y para trabajar a partir de ellas porque esas barreras que, que se van a encontrar, de las que hemos estado hablando durante el día de hoy, esas barreras son mucho más grandes, como decía Luis, en los casos de invisibilidad en esos alumnos que tienen TEA y que bueno, como tienen incluso altas capacidades, que tenemos varios alumnos o, o alto funcionamiento bueno, pues como tienen, no tienen discapacidad intelectual, pues parece que para nosotros como profesorado, para los, para los profes, sobre todo que hemos estado, que somos los profes de, de las aulas eh, ese trabajo es muy fundamental, Tanto, ya no solo con, con estos peques, obviamente, sino con el resto de profesorado y el resto de comunidad educativa, porque a ojos de los demás, bueno, es un chico que no tiene ningún tipo de dificultad, pero mira, si es súper listo, si lo pilla a la primera, si en matemáticas saca un 10, no tiene necesidad, de verdad. Bueno, pues esos peques... Sí, tienen muchas necesidades y, y, y, y están abocados a un fracaso si no se trabaja en la específica. Y por eso es importantísimo que no sean invisibles. Y aunque se trate de no remarcar esas dificultades, sí tienen que ser visibles. Y sí el profesorado tiene que saber que tiene una dificultad muy concretas. Y que, por ejemplo, como sabéis, eh, eh, un, una mujer con TEA no tiene las imágenes características que un hombre con TEA. En este caso... Eh, en nuestra experiencia personal, en el centro, todas las, las, las niñas, la mayoría de niñas que tenemos con TEA, una de ellas especialmente, muestran una capacidad de camuflaje muy grande, muy grande, enorme. Tanto que cuando llega a casa, se derrumba, se derrumba y se viene abajo. Pero en el centro, el resto del profesorado piensa que, pues una niña, sí, pero está siempre sonriente. Es una careta que ya se quita. Pero eso es importante que lo hagamos visible al resto del profesorado, porque tú necesidades galopantes. De hecho, en este caso concreto eh, se están produciendo muchas dificultades en ese sentido. Y ella es brillante en inglés, en matemáticas. Pero eso es, eso es, eso es inclusión, ¿no? No es suficiente. Necesitamos hacer visibles esas, esas, esas, eh, esa invisibilidad que tiene y eh, potenciar esas, eh, tanto las habilidades y esas potencialidades, como decir, oye, es que tiene dificultades para hacer amigos, es que tiene dificultades para mostrarse como es, es que tiene dificultades para entender eh, esa reciprocidad socioemocional, es que tiene dificultades para entender los conceptos sociales, que, no, que el resto, no, que el resto no, no le cuestan absolutamente nada, aunque ella pone esa sonrisa, pero no está entendiendo absolutamente nada. Ella finge y, bueno, y puede pasar desapercibida, de hecho pasa desapercibida. Um, nosotros sobre todo, nos, nos, no, cuando nos, nos ponemos a trabajar y hablamos sobre ese tipo de necesidades concretas, lo que sí vemos es que y bueno, ya además este es el tercer año en el, en, el, en el colegio y empezamos a recibir ya mucho feedback y mucho resultado de todo ese trabajo. Y, y lo que sí está, lo que es un mensaje que nos lleva a común de otros profes, de otros profes de, de tanto de primaria, infantil como de secundaria, es que se, eh, empiezan a llegar beneficios no solo para nuestros pequeños de TEA, sino para el resto del alumnado. Eh, eh, no solo que están aprendiendo, sino durante estos años se realizan actividades de, de sensibilización siempre en las aulas donde tenemos alumnos con TEA, como en el resto de, de aulas, eh, aunque no tengan alumnos con TEA, eh, tanto en conocimiento de, de lo que es el autismo, como en eh, diferentes, eh, de manera más específica, no solo se trata de que sepan qué es el autismo, sino que sepan cómo hay que trabajar con Marina, que es su compañera, que sepan qué necesidades tiene o que sepan por qué, cuando, cuando el profesor termina de hacer escribir matemáticas, porque ella se levanta y borra la pizarra rápidamente. ¿Y por qué el resto están desesperados para que no la borre? Entonces dicen, en vez de eh, esa sensibilización, lo que hemos conseguido lograr es que en vez de que los alumnos se coman a, a, a Marina, en este caso, sino que esos alumnos vengan y me pregunten, oye, ¿cómo podemos hacer para que Marina no borre la pizarra? Porque eh, obviamente ella no lo hace por, por fastidiarnos, sino porque ella, como hoy os imagináis, es una persona con una inflexibilidad cognitiva importante y no entiende que una pizarra está sucia. Si no termina la tarea, la tiene que borrar. La ventana está cerrada, que, la, la ventana está abierta, tengo que cerrar. Ese tipo de cosas, ellos te preguntan y bueno, es una manera de, sé que esa persona tiene dificultades, sé que eh, no lo hace por fastidiarnos, pero necesitamos ayuda y saber cómo interactuar con ella. Bueno, pues eso se hace y eso les ayuda también mucho a crecer y ese grupo va, va siendo un poquito más, más, más, más, más fuerte y con mucho más cohesión y la ayuda en este proceso a esta luna concreta y a otros. Um, la diversidad existe en nuestro colegio es bien eh, de por sí ahora más, porque evidentemente con las aulas TEA han entrado más alumnado, eso es obvio eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero tenemos que siempre maximizar el, el potencial de las personas que tenemos en este caso, las personas con ya por supuesto y eso parte siempre de un conocimiento eh, fundamental y profundo de las personas que tenemos tanto para maximizar esas, esas potencialidades como poder eh, hacer un un, para poder minimizar esas barreras, conocemos a nuestro alumno. Para ello, por ejemplo, nosotros trabajamos un poco como, pues como trabajamos cuando trabajamos en, en un centro específico de educación especial. Eh, hacemos una, una, elaboramos una tabla de fortalezas, de debilidades y necesidades de apoyo. Y partimos de esa columna de necesidades de apoyo, a partir de la cual vemos qué barreras se están encontrando, qué barreras están creando. Porque obviamente se crean barreras. De manera, a veces ni siquiera de manera... Eh, voluntaria, pero esas barreras se dan para que esa persona pueda participar como el resto si no, si no partimos del conocimiento de la persona de esas necesidades y trabajamos a partir de bueno, cómo es, como tiene TEA seguro uno, unos pictogramas le vendrán muy bien o, o no o no es, es, a veces la, las cosas que se repiten demasiado bueno, en un papel se aguanta muy fácil o no, yo tengo muchos alumnos que no necesitan ese tipo de o bien de otros otro centros donde, sí, sí, sí, tenía muchos pictogramas, digo, pero pues si lee, lee y escribe perfectamente, le puedes hacer una guía por escrito y lo entiende perfectamente y le viene, es una ayuda tremenda, no hace falta que, que llenes todo de pictogramas, esto no es el museo de, del autismo, no se trata de poner pictogramas muy bonitos, se trata de las ayudas que necesitan, en este caso tienes que adaptarte a esa individualidad de cada uno. Por eso es importante justo el tercer punto de, vamos, optimicemos ese, persona, de, ese, ese ajuste de la persona y el entorno. No todos necesitan lo mismo. En un centro como el nuestro, aún más. Y recibimos pequeños, porque están en infantil, porque tienen una necesidad de apoyo diferente, a los que tenemos en secundaria, porque el sistema es así. Obviamente, las personas que tenemos en secundaria, la discapacidad intelectual, que puede tener alguno de ellos asociada, es más leve, aunque, aunque la puedan tener. Y a, en, a nivel con, comunicación y lenguaje... Bueno, tiene destrezas que hacen que pueda permanecer en la etapa de secundaria con un nivel de participación y demás bastante, bastante notable. Pero tenemos que ajustarnos a todos porque tenemos otros pequeños que no son así. Y los pequeños que tenemos infantil tienen muchísimas necesidades de apoyo y en primaria también. Las herramientas que valen para uno no valen para todos. Y aunque esto es una frase pues, muy, muy hecha y que es muy fácil de hacer, tienes que, ponerla, tienes que ponerte manos a la obra para adaptar todo a cada uno de ellos, como hacemos todos. Y eso implica que empecemos a cambiar el lenguaje, porque a veces el lenguaje lo es todo. Eh, eh, eh, implica también un cambio de visión. Y insisto, sé que son, a veces son palabras que, que, bueno, son bonitas y se dicen en, en formaciones de estas y se escriben y quedan guay en una página. Pero detrás de ello hay mucho más y cuando intentamos empezar a dejar de hablar de déficit o de alteraciones, no se trata porque no lo tengan, que no, no haya una alteración, obviamente que lo hay. Pero no solo me dirijo a ellos, sino también me dirijo al resto del profesorado y me dirijo a los, a los compañeros, a los iguales. Y vamos a hablar de diversidad, y vamos a hablar de esas fortalezas que tienen. Y vamos a hablar de, de, no una deficiencia, vamos a hablar de una diferencia. Insisto, no para eliminar esas dificultades que tienen, porque las tienen, y es obvio, no todas las conocemos y tenemos que partir de ahí. Pues si no sería ponernos una venda en los ojos, sino de tratar de, ok, son diferentes, vamos a trabajar con ello. Y claro que tienen limitaciones y claro que hay dificultades, pero... Si nos centramos un poquito más en, y, oye, ¿qué potencialidades tienen? Porque las tienen, y muchas, y por ejemplo sabemos que, no todos, pero algunos tienen una, una, una fortaleza en su pensamiento visual, o una, una buena memoria, en este caso tenemos alumnos que, que, que son, son fuertes en esto y el resto de compañeros se han dado cuenta que pueden ser fuertes en esto y pueden hacer un trabajo en grupo en el que ellos pueden ser el que justo él es el que puede hacer como un, un alumno que es muy potente en, en Minecraft. Y dices, bueno, es un juego. Bueno, es un juego en el que acaba de hacer una catedral en Historia del Arte. Ha hecho una, una catedral estupenda en Minecraft de Burgos. los alumnos han flipado, <ríe> básicamente, ¿verdad? Ha alucinado. ¿Por qué? Porque hemos, hemos dicho, bueno, ¿por qué van a hacer todos lo mismo? Él tiene una capacidad muy buena para, para hacerlo. Ha destacado en ello. Luego veremos, una, es, es una contribución que hace él también al centro. Una contribución que hace a ese grupo en el que él ha destacado y, y ya se ha hecho visible, cosa que antes no lo era y también a veces pues tiene una capacidad de concentración especial y más y, y más potente bueno, pues la capacidad también para evitar otros estímulos que a lo mejor no le interesan eh, so, Sobre todo me gustaría que, que nos quedamos bueno, pues estamos aquí justo hablando de diferentes modelos pero que dejemos de, de hablar de, bueno, que, que guay somos porque les incluimos y eh, que, que somos unos tíos súper generosos y, y somos gente muy maja no, no, la inclusión no es ningún favor que hacemos, es un derecho, y es un derecho, no, no lo diga yo no puede estar reflejado, nada más. Y somos obligados a, a, a, a, a, obligados a que se cumpla, en cualquiera de los escenarios que nos encontremos. Nosotros lo que tenemos que hacer es justo diseñar, generar, crear condiciones para que se, para que se respete y se cumpla, nada más. Pero no deja de ser un derecho, sabemos que, que lleva muchos años, no... no, no, no desde 2008, que realmente lo, lo ampara la, la Constitución, realmente se está respetando, obviamente, en muchos sitios, ¿no? Pero dejemos esa imagen de, bueno, somos muy enrollados porque queremos que participen con los demás. No, no, no. Que es que es su derecho y tenemos que insistir en ello mucho. Porque la inclusión es mucho más que estén eh, los chicos en el centro. Nosotros eh, siempre, eh, cuando nos planteamos si uno de nuestros alumnos realmente está incluido, tenemos que ser muy... Eh, tenemos que ser muy serios con nosotros mismos tenemos que tener un espíritu crítico grande si no nos estamos engañando realmente en la inclusión es mucho más que, que estén presentes, es necesario que estén presentes pero no es lo único, tienen que participar obviamente las actividades que, que, que, que, que el resto de compañeros participan tienen que tener unas relaciones significativas eh, con los demás, simplemente estar participar mm, no les hace que realmente tengan un, un proceso inclusivo eh, óptimo tienen relaciones significativas, ¿no? Pues tenemos que trabajar para ello, tenemos que crear y tenemos que potenciar un, un proyecto de patios, o tenemos que ver qué relaciones tiene con los compañeros y trabajar en ellos, o tenemos que realizar un grupo en el que trabajemos habilidades sociales con, él con otros compañeros, aunque no tengan TEA, para fortalecer esos vínculos y crear una red de apoyo eh, adecuada. Y también tenemos que pensar si están contribuyendo realmente, como decía, por ejemplo, con el alumno que hacía su proyecto de Minecraft. Por ejemplo, ahora este alumno ha propuesto hacer, eh, bueno, por qué no hacemos un, un torneo de todos los eh, alumnos, no solo los TEA, sino todos los alumnos del colegio, un proyecto, un, o sea, un, un torneo que ir a hacer de, de, de videojuegos, porque, bueno, pues es su tema, el tema de videojuegos, obviamente, como podéis imaginar. Y él quiere contribuir al centro de una manera significativa con una acción voluntaria, que es lo que significa en este caso esa contribución desde el modo inclusivo. Si eso se da, entonces tendremos claro que este alumno está incluido en el centro. No vale con que esté allí presente y esté sentado como uno más. De, de eso no trata la inclusión. ¿no? Y, y no deberíamos eh, darnos besos a nosotros mismos por decir, oh, qué guay, está en nuestro centro, es uno más. No. Bueno, como centro preferente nos, nos basamos en el documento Marco, que todos conocéis, de 2003. Eh, eh, como proyecto de centro preferente, eh, obviamente, como decía mi compañera María, eh, implica a toda la comunidad educativa. Eh, no soa, eh, eh, tenemos que nosotros luchar también desde el principio de, oye, este alumno eh, no es mío porque yo sea el tutor de la aula TEA ni es de mi compañera, que es la técnico. No, no, este alumno es del cole, es de todos. Con lo cual, no se trata de que yo le incluya, sino de que todos nosotros estemos incluyéndole y nosotros, todos nosotros le conozcamos y todos nosotros sepamos qué necesidades de apoyo eh, tiene para que pueda trabajar con nosotros. Porque la finalidad, al fin y al cabo, no es otra que crear un entorno organizativo, metodológico, en el que se respete eh, esa diversidad y se la incluya. Porque mmm, tenemos que un poco escapar de... No, nosotros el aula TEA no es un aula de educación especial metida en un cole ordinario, eso no es. El, un aula TEA, como veremos, es un aula de apoyo, simple aula de apoyo, en la que nuestro alumno estará más o menos tiempo en esa aula de apoyo, trabajando cosas muy concretas. Y, el, y hasta, como veremos ahora, un porcentaje de la jornada escolar tiene que estar con su grupo de iguales lo cual no es un tema simplemente administrativo de tiene que hacer X horas, me le meto ahí, como sea, y luego le saco cuando... Ahora veremos que no, no realmente no es así. Y esta, esta atención que hemos hablado simplemente eh, es parte de nuestra señal de identidad porque está en nuestro proyecto educativo, como comentó a mi compañero al principio. Simplemente eh, involucra a todos, por eso involucra a todos porque es un derecho. Simplemente. No, no se trata de que yo lo, lo defienda porque porque soy el profesional que viene del mundo del autismo y voy a trabajar con estos peques. Uh, el acceso a la educación es, tiene que ser sin ningún tipo de discriminación. Lo sabemos todos, todos estamos de acuerdo. Si yo digo que no está de acuerdo en esto, todos levantamos las manos. Pero cuando realmente hay que estar ahí y tenemos que defender que participe de todas las actividades sin ningún tipo de discriminación, y eso es sin ningún tipo de discriminación, que pueda hacer, eh, hacer todo como el resto, ¿de qué depende? Depende de tener apoyos, simplemente... ¿Tiene los apoyos necesarios para que esta persona pueda participar? Si no, los, si no puede hacer esas actividades porque igual no tiene los apoyos, pues hay que proveerlos. Nada más. Porque tener un centro preferente implica muchos cambios. Y bueno, pues Arcadia era un cole que tenía diversidad, pero no tenía alumnos TEA. Y bueno, pues tener alumnos TEA requiere un cambio de, de, visto, un cambio de visión y cambios organizativos importantes. No solo la creación de un nuevo aula, sino nuevos perfiles profesionales que no, no existían, una estructura nueva, tener en cuenta que hay que planificar patios y comedores. Los que trabajan con personas con TEA sabemos que son dos áreas importantísimas <ríe> curriculares. Nosotros defendemos siempre que, bueno, el patio y el comedor son dos asignaturas más, incluso a veces las más importantes, eh, pues trabajamos millones de cosas en ello. Eh, es importante crear nuevas estructuras para coordinar, coordinarnos con el profesorado. Eh, fundamental, <ríe> fundamental porque eh, sobre todo, por ejemplo, cuando ya empezamos a avanzar en secundaria, un alumno nuestro puede tener nueve profesores. Y tenemos, que saber, y tenemos que intentar que esos nueve profesores que están con nuestro alumno conozcan a nuestro alumno, sepan de autismo y sepan qué necesidad de apoyo tienen. Y si están desbordados en algún momento, tienen que pedirnos ayuda. Pero tenemos que estar ahí. Perdón. Uh, tenemos que coordinarnos con equipos específicos, como sabemos, con servicios externos de cada uno de nuestros alumnos. Um, tienen como vosotros sabéis, pues fuera del cole pues todos tienen sus, sus, sus logopedas sus, sus psicólogos y demás, con lo cual tenemos que coordinarnos con ellos no solo con las familias uh, esa colaboración justo familia-escuela eh, como decía por ejemplo antes Luis eh, las la familias de un alumno con TEA los que trabajamos muchos años con ellos necesitan una atención muy diferente y, y mucho más intensa uh, nosotros eh, en nuestro cole hemos creado talleres de familias trimestrales eh, donde bueno, eh, vamos to tocando temas fundamentales para ellos y eh, aparte de la formación que hacemos con, con el claustro y el profesorado, hacemos una formación específica para ellos. Y todo, todo esto es imprescindible que sea un poco refrendado por ajustes en el propio plan de convivencia porque los conflictos van a, a, van a ocurrir. Aunque ponga todos los factores de protección que estoy poniendo, al final va a haber pequeños conflictos que va a haber que solucionar, y tenemos que hacer desde un cambio y desde una adaptación a ese plan de convivencia que tenemos. Cambios curriculares son imprescindibles, por supuesto, y todos esos cambios curriculares, tanto que se van a en, en, en, hacer visibles en el propio valor de la referencia, como en el plan de acción un tutorial, todo va a quedar reflejado en el DIAC. Un DIAC que tienen todos los alumnos, no, eh, todos alumnos con necesidades, no porque tengan TEA, pero es que ahora, el alumno con TEA, por ejemplo, es el alumno que puedo decir que tiene un alumno con necesidades muy buenas, incluso altas capacidades, tiene que tener su documento. Y bueno, eso a nivel de cultura de centro, pues muchos profesores no lo tienen muy claro. Pero si, como decía, pues si es física y química es una máquina, ¿cómo va a tener un DIAC? Pues yo otro tipo de necesidades que son igual de importantes, o más. Que a mí ahí esa parte, me importa bien poco que sepa, a lo mejor, eh, el valor del titanio, pero sí me interesa mucho, mucho, mucho, que sepa trabajar en grupo. Y que el resto de, de compañeros de grupo el eh, tengan en cuenta y eso me hace mucho más fundamental y eso tiene que estar recogido en su DIAC eso, y el DIAC al fin y al cabo es el documento que tiene acompañado ese alumno porque todos los profesores que van a pasar por su vida en este centro tienen que, tenerlo, tienen que sabérselo y tienen que elaborarlo y tienen que trabajar y tiene, es un documento vivo que tienen que, que ir actualizando entre todos y cambios metodológicos fundamentales desde uh, como centro quiero decir desde, bueno, desde priorizar objetivos y metodologías y uh, Trabajar con metodologías específicas que en un centro ordinario no tienen. Pues si hablamos de, de Teach o hablamos de, de, de sistemas de comunicación como PES, como Schaefer, eh, pues a ellos les sonaba chino, obviamente. Nosotros tenemos que introducir los sistemas en el cole, porque un, como, como hemos hablado muchas veces, un chico sin sistema de comunicación, eh, ¿qué hacen? Un, un, pero ya en un cole ordinario, que, que, ¿dónde se desarrolla? Necesitamos un sistema de comunicación y los pequeños que hemos recibido no lo tenían, ninguno. Los chicos que no tenían lenguaje. Necesitamos metodologías específicas, como decíamos, y necesitamos señalización del centro. Y, insisto, no se trata de decorar con pitos súper bonitos y coloridos el colegio. Esto no, no, se trata de, de, no es una página de Instagram donde decimos que guay somos con nuestros pitos chulos. ¿vale? Bueno, ¿qué, ¿de qué consta un aula de, de a nivel de, de profesionales? Pues un, un maestro de un PT o una L que va a ser tutor de aula y un técnico superior de integración social y es la, la, la provisión de recursos que tenemos a nivel de, de personales en el aula de apoyo. El aula de apoyo, como decía antes, es un aula, en este caso, es una aula porque se trabaja en ellos aspectos curriculares, obviamente, y contenidos. Es abierta porque no se trata, pues eso decía que no es, una, no es una aula de educación especial metida en un cole eh, ordinario, es un aula de apoyo, donde recibirá X apoyos de, la manera, de una manera estratégica, sabemos qué vamos a trabajar en cada momento, con quién, Ni, no, no tiene por qué ser de manera individual y puede ser en grupo. Um, y está especializada porque tiene que tener profesionales especializados y a veces ese es el problema a lo mejor en muchos en algunos coles donde es, bueno eh, no siempre la gente que ha, tiene que trabajar en la TEA, ni quiere, ni sabe, ni quiere conocerlo. Entonces es imprescindible que, que haya gente que tenga formación y experiencia. Si no, creo que está boca al fracaso. Eh, bueno, lo comentaba antes, la normativa de permanencia en el aula, muy rápido. Eh, bueno, como sabéis... En infantil, eh, cuando, eh, cuando recibimos al peque en primer trimestre, tenemos la posibilidad de que pueda permanecer el primer trimestre íntegro en el aula de apoyo. Eh, viene con muchísimas necesidades, como imagináis. Y en el segundo o tercer trimestre, eh, puede permanecer hasta dos tercios de la jornada. Esa misma proporción, como máximo, eh, tanto en primera como en secundaria. Proporciones. No tiene por qué estar ese porcentaje de la jornada. Es un máximo en el que tenemos. Eh, ¿La metodología que, que seguimos en, dentro del aula? TEA. Eh, bueno, ya sabemos que eh, técnicamente se sigue con la nomenclatura de Aula TGD. Eh, no sé, en algún momento espero que a alguien se le ocurra también actualizar esto. Eh, ¿La metodología que usamos? Pues ajustada a necesidades concretas. En algunos casos potenciamos canal visual, no siempre, como, como decía antes. Eh, hablamos de sistema de comunicación, tanto PSF etc. Uh, potenciamos un poco la comunicación y la interacción social sobre todo en eh, a través de trabajo en redes sociales eh, y contamos en este caso, dentro del aula te hablamos de acuerdo actividades como de trabajando autonomía, nos basamos en metodología TITS para fortalecer esa autonomía uh, y bueno, siempre desde un entorno pues eso sabemos, eh, estructurado de tranquilidad, predictible etcétera mm planificando, secuenciando, trabajando a toma de decisiones, eh, haciendo uso de esas claves visuales. Por ejemplo, nos basamos un poco en el proyecto PEANA que, que conocemos en este caso. ¿vale? ¿Y cómo trabajamos en el aula de referencia? Nosotros también, porque entramos a esa aula de referencia. ¿Y cómo trabajamos? Pues trabajando las mismas necesidades que hemos trabajado en el aula TEA, pero la transportamos a la aula de referencia. Porque, eh, en muchos casos, nosotros somos los que a acompañar a ese alumno con las necesidades que tenga. Y vamos a proveer de, esa, de esas ayudas que necesite ese alumno, como decíamos antes, de esos apoyos que necesita. Y yo acompaño a ese alumno a ese aula si hace falta, por supuesto. Donde vamos a trabajar otras cosas, a lo mejor tengo la posibilidad de trabajar con esos iguales. Tengo esa posibilidad de fortalecer esa forma de relacionarme en contexto natural con esos alumnos. Y muchas veces, por ejemplo, pues llegas al aula y te dices, profe, pues justo, mira, voy a hacer un trabajo en grupo con... tiene que hacer un trabajo en grupo entre ellos de X, me da igual. Bueno, pues yo quiero estar ahí con mi alumno, porque quiero que, quiero que, que tenga éxito. Porque quiero que tenga éxito esa primera experiencia, esa segunda experiencia, y quiero que sea capaz. Él y que sus compañeros tengan en cuenta las necesidades que tiene mi alumno. Porque tiene unas necesidades muy concretas. Y ya ellos le van conociendo, pero necesito que tenga éxito. O sea, y por eso esos apoyos tienen que estar en el aula con él. Y vamos a trabajar a nivel emocional, porque van a ocurrir muchísimas cosas. Y como hablábamos de esa invisibilidad de nuestros alumnos, se da. Se da especialmente en, en secundaria o también en primaria. Tenemos alumnos que les ocurre lo mismo y es como, eh, pero ¿por qué tienes que...? Uh, no hace falta que estés en clases si y es una niña muy, muy lista ya yeah. pero tiene otras necesidades que no son tan visibles o por lo menos para, para un ojo menos clínico pero los nuestros uh, tenemos que trabajar esa, esa manera de adecuar, regular las, las, las, los comportamientos sociales en el contexto natural, porque bueno pues en despacho todo es muy bonito y se trabaja todo y todo es genial pero hay que llevarlo al contexto natural y ahí donde tenemos que asegurarnos de que tenga éxito ese tipo de, de situaciones que son mucho más conflictivas a nivel social para trabajar esas normas sociales, que, que, que en un papel él puede comprender perfectamente lo que tiene que hacer, pero eh, cuando se pone eso en acción es mucho más difícil. Y porque tenemos que facilitar, lo último, pues lo, lo he puesto a lo último y no es casual, esos aprendizajes curriculares propios del nivel educativo donde esté, dando las ayudas necesarias eh, porque si todo anterior se da y, y hemos conseguido eh, dar esos, todos esos factores de protección, es más fácil que hacer al currículum de una manera totalmente eh, óptima. Si no, pues es imposible. ¿De qué me sirve a mí que, que sepa el pasado eh, del be en inglés? Si no es capaz de estar eh, concentrado en clase, atendiendo, porque, porque tiene miedo de estar en clase, porque los compañeros, etc. Ya sabéis cuando, eh, a donde me dirijo. Y con todo esto, dices, bueno, pf, eso son una cantidad de, de objetivos y necesidades que tenemos como centro, que, ¿con qué herramientas contamos? Bueno, eh, tenemos que partir de un claustro comprometido, sí o sí y aparte de que sea, igual decía, palabras bonitas, o todo el claustro está, está comprometido en esto, es imposible. Nosotros no podemos, eh, somos dos personas por aula, TEA, es imposible, no, yo no podría, no tendría sentido, entonces nos convertiríamos en un aula, justo, un aula especial, metidos en un centro y no tiene ningún sentido. O el claustro conoce a los alumnos, quiere trabajar con ellos y, y, y está implicado en el proceso de este proyecto que es tan grande, o es imposible. Tiene que haber un, un equipo especializado, es cierto, tiene que haberlo. Pero también tenemos que formar el resto de profesorado. Tienen que saber, no solo qué es el autismo, sino que conocer a sus alumnos concretos. Porque como hemos hablado millones de veces, la diversidad es brutal. Tenemos gemelos en el cole y esos gemelos entre ellos no se parecen en nada. Y dice, pero si los dos tienen TEA, ya, y tienen la misma edad. ya, ya, si no vimos padres, sí, sí, que sí, no nos parecen en nada, a nivel de necesidades. Pues, ¿qué, qué, qué diversidad va a haber entre el resto? Múltiple. Tenemos que tener una, una aparte de esa formación de, de profesorado, tenemos que tener una formación con familias, como hablamos, tenemos que tener una comunicación eh, diaria y con necesidades ante cualquier, cualquier situación que nos dé el día a día con el resto de, de profesorado, la relación familia-cole, como decía, como decía hace un ratito, tiene que ser un poco diferente y sabemos que es necesario porque las necesidades son diferentes a otros, a otros alumnos y tenemos que, que, tenemos que no solo formar, sino tener una, una comunicación fluida con ellos, tanto con ellos, con el equipo específico, como decía al principio. Contamos con una dotación de las aulas, que es la que es, tanto económica como, como, como personal, que partimos de ello y, y, y nada más, y luego ya como use esos recursos... Es un poco de manera estratégica que, que tú veas también esa, esa inclusión en el centro. Y por último, eh, esa sensibilización que, que tenemos que realizar en todo el cole, no solo ante eh, el día del autismo, <risa> sino nosotros, por ejemplo, eso en cada, cada aula en el que hay un alumno o TEA, desde el primer momento entramos, se, hacen, se hace sensibilización a los peques, dependiendo del nivel, se les forma, no se les, se les, se les, se les eh, um, no solo se sensibiliza como tal, sino se aprende a conocer a su compañero, porque tiene una necesidad muy concreta. Se forma a profesorados, se forma a familias y aprovechamos situaciones del día a día que son impepinables, como puede ser, como decía, cualquier pequeño conflicto que los hay, que los va a haber y nos vamos a encontrar con ellos. Y del conflicto tenemos que crecer, es así. Y aprovechar también ese tipo de intervenciones para formar y para sensibilizar al resto de profes de, ¿os dais cuenta como no era invisible? ¿os dais cuenta como era invisible? perdón, y tenía necesidades y no eran visibles hasta justo este momento en el que ha fracasado en esa relación con un igual, por eso es importante también aprovechar esas situaciones que se van a el día a día para formar, para sensibilizar y para resaltar que sí, sí, tienen TEA, tenemos chicos con TEA con muchas necesidades a nivel cognitivo y otros no a nivel cognitivo, pero con muchísimas necesidades a nivel social, a nivel de autoestima que no podemos dejar pasar por alto bueno, y al fin y al cabo es un poco una frase que puede resumir lo que hablábamos antes de las barreras. O sea, eh, nuestros peces pueden hacer muchas cosas, las que, las que queramos que hagan, con apoyos. con apoyos Si, si, si el entorno que, en el que les presentamos no tienen apoyos, es imposible que ellos participen y dicen, claro, claro, es que no puede hacer lo que puede. Sí, sí, puede hacer muchísimas cosas. Darle ayudas y verás cómo las hace. Nada más, muchas gracias. La verdad que he tenido una primera experiencia de acogida cuando he llegado aquí, que llegaba de los nervios con, la, con los atascos de la M40 y venía ya acomplejada. Y me ha encantado como me han acogido de bien aquí y me ha relajado mucho. O sea, que no pasa nada, tranquila. Qué bien, qué bien. Y ya. Entonces, digo, qué bien, qué acorde viene con, con lo que quiero exponer ahora. Y es ese, ese punto tan importante, creo yo, de, de la acogida, de, de esa acogida primera a las familias que que llegan pues, de, de la manera más múltiple también de, de preocupaciones, de intereses, de necesidades. ¿no? Eh, en nuestro caso es un centro concertado de educación especial, pero dentro de lo especial específico para personas con autismo. Eh, entonces, bueno pues muchas de las familias que, llena, que llegan, eh, llegan precisamente de centros preferentes, son mucho, mucho... Eh, también de, en otras edades, pero en la edad de… Han, han estudiado, han estado en infantil y en el momento del paso a la primaria hay un momento ahí de evaluación en donde se decide que este niño no, no puede seguir el currículum de la primaria, a lo mejor ha pasado incluso a primero, eh, necesita un cambio de modalidad educativa y pasa a educación especial. Entonces, eso eh, es algo muy, muy habitual. Eh, hay algunos niños ya que llegan un poquito mayores, ya a lo mejor con 10 años eh, también en esta modalidad de, de centro preferente y se decide que necesita esas, aprender estas otras herramientas ¿no? a ver si se hace esto bien eh, no ¿Cómo es yo no soy uno. Millennium ni muy <risa> lechita hacia abajo ah vale, le había dado justo a otra, podía Como haber sido, ese. eh esta prefiero. <ríe> Bien. Vale. Pues bienvenida familia. Eh, la, la bienvenida es, eh, puede ser para alumnos que definitivamente van a estar en el centro, porque están visitando, están visitando y en el momento de solicitar el centro eh, dan la plaza y consiguen estar con nosotros. Otros no consiguen la plaza y otros están de visita y han solicitado otros otros lugares, ¿no? Pero en cualquier caso, yo pienso que ese primer encuentro, esa llamada telefónica, esa primera visita, vaya a estar o no, creo que, se, que tiene que ser especial, especial, o sea, que tiene que ser eh, de acogida, porque no sabemos lo que va a pasar en el, en el, en el futuro, y es una oportunidad para, pues para, para acoger a esa familia que tiene una dificultad, ¿no?, Que tiene un interés especial. Entonces, le doy mucha importancia a, esa, a, esa primera, a ese primer encuentro en el de que queremos que se sientan a gusto y bien recibidos y que esa impronta primera sea luego la línea que vamos a continuar si seguimos mmm, tratándonos eh, y trabajando juntos a lo largo de, de la escolaridad, hasta donde llegue. ¿no? Eh, entonces, en esta bienvenida queremos iniciar una relación positiva basada en la confianza que queremos que siga así todo el rato eh, ahí vamos a contar quiénes somos, nuestra filosofía, nuestra forma de trabajar, aspectos prácticos, eh, pero, pero poquito a poco, o sea, no se puede dar grandes informaciones, es, una, es un primer encuentro. ¿no? También hablamos sobre apoyos y recursos de la entidad, en nuestro caso somos un centro que pertenece a una asociación y esa asociación también puede aportar más apoyos, ¿no? además del colegio. Eh, y también les invitamos siempre a, a formar parte ¿no? de, de, de, de, del colegio y, y poder participar. O sea, intentamos transmitir esa idea de, de centro abierto eh, en donde todos trabajamos, los que estamos ahí contratados y las familias que son fundamentales ¿no? en, la, en el desarrollo del, del centro. Luego también responder a dudas e inquietudes que van surgiendo. Entonces, bueno... Tratamos de buscar, bueno, el teléfono, si la llamada es telefónica, pues ser amable está el teléfono. Si estamos en el centro que hemos tenido ahora con toda la pandemia, os imagináis, es, es como una, un, un paréntesis, ¿no? Pero entre, incluso así hemos intentado adaptarnos y, y dar esa bienvenida de forma eficacia y, y, y amable, ¿no? Mm, buscar espacios cálidos, privados, sin interrupciones, es decir, que tengan la sensación de que si estoy contigo, te dedico todo, he quedado contigo, he tenido una cita y me dedico a ti, o sea, vamos a hablar, eh, siéntete a gusto, charlamos de todo lo que de lo que vaya surgiendo, ¿no? Relajarse, conservar, eh, conversar, es un poco la tónica que vamos a querer seguir teniendo, o sea, que quiero insistir mucho en que esta primera bienvenida no sea como una… ...como una tarjeta de presentación y ya está... ...sino que es como... ...que es que detrás va este estilo, ¿no? Eh, y luego escuchar... ...escuchar... Eh, ...nosotros no queremos solo ...contar nuestro rollo... ...sino que queremos escuchar lo primero... ...cuál es el motivo... ...de que vosotros vengáis a hacernos una visita... ...a nuestro colegio... ...qué es lo que os preocupa... ...qué es lo que impulsa... ...el que vengáis aquí, ¿no? Y eh, no juzgar... ...en esa escucha... ...no juzgar comprender, eh, ser empático, ponerte en el lugar y tratar de dar respuesta mmm, poniéndote dentro de, de la persona ¿no? y de intentar entender un poco es su, su forma de, de ser, sus características y su necesidad en ese momento. ¿no? Dar tiempo para que para que, que se puedan expresar, igual que tenemos que dar el tiempo a que se expresen los alumnos cuando, cuando estamos con ellos, que tenemos que darles un tiempo de respuesta pues lo mismo con las familias que vengan, eh, darles tiempo, que, que, se, que se sientan a gusto y que, se, y que puedan expresar lo que, lo que quieren, ¿no? Eh, trataremos de dar la, la, la, la información de forma sencilla, concreta y en pequeñas dosis. Ya estamos pensando en personas que finalmente se quedan en el centro, pues digamos que ya tendremos tiempo para desarrollar más la información y lo que necesitan saber, ¿no? Entonces, en pequeñas dosis, porque abrumar con mucha organización, mucha historia y tal, es como poquito, selecto eh, y eficaz, digamos, ¿no? Y bueno, si algo no sabemos, porque nos hacen muchas preguntas muchas veces, pues no, no lo sé, pues ser sencillos también, ser humildes y decir, bueno, no te preocupes que me voy a enterar y ya te lo contaré. También yo creo que eso transmite un estilo de, de relación, pues de sinceridad, ¿no? Eh, no lo sé todo. Y seguramente a lo mejor sabes tú de esto más, cuéntame. Bueno, en cuanto a la información, pues quiénes somos, es importante en, en nuestro caso el aclarar que somos un centro de educación especial frente a, a, a un colegio de educación ordinaria, ¿no? que de, hablamos de las modalidades. Muchas familias... Eh, Llegan con preocupación con este cambio de modalidad. Otras llegan encantadas con el cambio de modalidad. Hay de todo. Eh, los que llegan más preocupados con el cambio de modalidad, seguramente no están, bueno, seguramente, normalmente no están de acuerdo con el nuevo dictamen que les están proponiendo. ...porque están luchando por esa educación inclusiva en centros ordinarios, eh, eh, están luchando por eso, por ese derecho que, que, que tienen y que no entienden que tengan que separarse de esa modalidad a priori más inclusiva eh, y entrar, en participar en un centro, o sea, en otra modalidad más restrictiva. ¿no? Mm, nosotros en eso, digamos que los dictámenes ya vienen dados y lo único que podemos hacer es informar de quiénes somos, ¿no? cuál es nuestros puntos, nuestro punto fuerte. Eh, efectivamente, somos un centro de educación especial, dentro del especial específico de autismo, y eso implica pues, una organización, una forma de estar distinta. ¿Cuál es nuestro punto fuerte? Pues nuestra especialización en esa necesidad específica que puede tener su hijo ¿no? o su hija. Eh, así lo explicamos nosotros podemos aportar una especialización en las necesidades eh, estrella, digamos, de comunicación, de habilidades sociales, en eso somos expertos y en eso nos esforzamos desde que entramos en la mañana hasta que salimos y más allá en cuanto a las orientaciones y al trabajo con la familia en, en la casa y a la, y a la coordinación con otros servicios que puedan tener eh, estas familias, sus hijos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en esa línea, ¿qué pueden, ¿qué pueden esperar y qué pueden aportar en el centro? ¿Qué pueden esperar en cuanto al desarrollo ya dentro de nuestro centro? Eh, y también, ¿qué pueden aportar? Desde el principio, el, el animarles a, a meterse en el cole ¿no? y, a, y a trabajar juntos. Entregamos documentos breves, con redacción sencilla y les decimos dónde pueden ampliar la información, que bueno, básicamente, por ejemplo, en nuestra página web, pues pueden entrar y, y recibir más información en ese sentido. ¿no? Se van con su pequeño dossier eh, y, y, y, y, bueno, y sus siguientes visitas, digamos, y reuniones para seguir, seguir avanzando. ¿no? Eh, y también facilitamos el contacto de profe del profesional que luego puede estar, por ejemplo, el tutor, más directamente con su hijo o su hija, y eh, les informamos sobre el proyecto de familiar a familiar o de padre a padre que se llama, no sé si lo conocéis, de, de, impulsado por Plena Inclusión. Nosotros lo llevamos a cabo me parece súper recomendable. Eh, no lo dejamos de hacer, que es un programa sencillo, eh, pero muy eficaz y muy emocionalmente muy, muy positivo. Eh, este programa, eh, se llamaba Padre a Padre, pero claro, con esto del lenguaje, Padre Padre, Madre a Madre, familia, pues de familia a familia, o familiar a familiar, el caso es que eh, una familia veterana, digamos, del centro, ya que, que ya está, ya conoce el centro, ya, ya, ya está integrado en él, se ofrece voluntaria eh, para acoger eh, a las familias nuevas que, que van a venir pero se intenta hacer de uno a uno, o sea que luego puede ocurrir que en el proceso se, se junten varias familias. Eh, pero el asunto es, la sencillez consiste en que cuando las familias entran, por ejemplo ahora en el periodo ordinario, que hay muchas familias nuevas que van a entrar en el centro, eh, se les pone, se les dice, mira, hay estas familias que están eh, voluntariamente eh, dispuestas a recibir cualquier duda, cualquier llamada por vuestra parte, para que resolváis dudas más allá de lo que es lo profesional, ¿no? Eh, imaginaros, para, va a llegar el, el septiembre y no sé bien cuándo empieza el colegio, no me he enterado bien, que te, pues te llamo, eh, le llamo a la familia veterana. Eh, sencillamente en el verano es esto, o sea, en el verano digo, porque es que ahora es cuando hay más alumnos que van a entrar, ¿no? Eh, luego llega septiembre y quedan, quedan con ellos para tomar un café de forma informal aprovechando a lo mejor la adaptación de su hijo eh, y en ese tiempo toman café, comparten experiencias comparten eh, vivencias de tener una situación similar eh, y bueno pues la verdad es que la la experiencia está, esta primera, y luego ya, ya termina ahí, o sea, luego si de ahí sale una amistad o sale una continuidad en las relaciones, pues fantástico, pero hasta ahí es el programa, hasta esa primera acogida de lo que es aterrizar, que empieza el curso, la incertidumbre, no conocer el lugar, encontrarte con una persona que te acoge directamente y además que encima es padre o madre como tú, ¿no? Eh, la experiencia es muy bonita, eh, lo viven muy positivamente tanto las familias veteranas como las acogidas eh, y lo recuerdan como siempre. A lo, a, pasan años y se acuerdan de ese momento, de esa, de esa acogida. ¿no? Eh, parece que así entras de otra forma ¿no? al, al, al centro, ya entras como conocido, ya no eres el novato tanto, tanto nuevo. Ya conoces a alguien que te, da, que te va a dar pie para presentarte a otras familias, es un canal de, de entrada pues, pues amable y, y a la vez sencillo, o sea, en plena inclusión incluso <coughs> eh, se, han, se han hecho formaciones para familias en este sentido, pues para hacerlo mejor, para hacerlo más, más eficazmente. Eh, la verdad es que por ejemplo en, en CEPRI teníamos una serie de familias que habían hecho esta formación, de esas ya quedan poquitas y, y últimamente están participando otras que es que que se lo van contando y pues yo también quiero. Y bueno, pues te hablo, hablo de tres, cuatro familias que, que lo están realizando. Yo os invito a, a que lo hagáis, Está, hay, hay bibliografía sobre eso también. Y es que es una cosa sencilla y muy eficaz, y las familias se sienten muy acogidas de lo que estamos hablando ahora. <coughs> <coughs> Respecto a pedir información, que claro, pedimos mucha información, <coughs> pues pedir solo la indispensable y además eh, explicar un poco para qué queremos esa información. Eh, cuando entra un alumno nuevo, viene con mucha información ya, eh, porque viene con el dictamen de, de, de escolarización, que es un informe bastante completo, viene con los informes, a lo mejor si ha estado en infantil, pues tus informes, la evaluación que se haya hecho, eh, con la solicitud de plaza que ahí vienen también muchos datos o sea todo eso hay que aprovecharlo y, y pedir solo la, la información indispensable y luego poco a poco seguir pidiendo más información que vamos que va surgiendo que vamos necesitando pero no ser pesados en eso que yo creo que, que en fin que estamos como acostumbrados a pedir pedir y, y, y a lo mejor pedimos cosas que no son que no son prácticas ¿no? hacer un poquito un estudio de eso y ver qué merece la pena no la bienvenida solo tiene sentido si hay un acompañamiento y apoyo a la familia a lo largo del tiempo. Esto es evidente, ¿no? Pues eso intentamos luego, después de la bienvenida, de toda esta acogida, pues continuar en esta línea. Eh, respecto a las familias, bueno, les hacemos ver en esa primera información que, que la familia para nosotros es el centro del trabajo, en la familia está su hijo, o sea, es el, el, el hijo, la hija, el alumno, alumna, eh, junto con la familia, alumno, es parte de la familia y todo, eh, intentamos transmitir esa, esa filosofía nuestra de que trabajamos en bloque. ¿no? Somos un centro que trabaja muy en equipo, eh, cada persona tiene un equipo de personas eh, que están constantemente trabajando en equipo, todo se consensúa, se, se, se evalúa de forma conjunta y junto con la familia. Y esto es, eh, es una realidad que tratamos de que sea de verdad, de verdad, así. Evidentemente hay familias que son más fáciles de trabajar de forma conjunta, otras te cuesta más, pero bueno, pues es parte del trabajo, ¿no? El intentar acogerlas a todas y, y trabajar de forma conjunta. Eh, cuando recibimos ya al alumno o a la alumna, a mí me cuesta este lenguaje, que es que en castellano siempre sabéis, bueno, es por lo del millennium que como no soy millennium pues lo mismo. Bueno, eh, antes de que, de que entran en el colegio intentamos recabar toda la información posible, pues para que nos resulte más fácil el, luego el, el conocerle. Nuestro centro, y esto también se lo, informa, se lo informamos a la familia, eh, coincide un poco con la estadística que estabas comentando, eh, son, Tenemos eh, todas las, todos los alumnos que tenemos tienen muchas necesidades de apoyo, es, todo esto se lo estamos contando a la familia también, tenemos alumnos desde 3 años hasta los 21, que es la etapa escolar. Eh, todos tienen muchas necesidades de apoyo, todos tienen discapacidad intelectual, todos tienen TEA, autismo, y la gran mayoría no tienen lenguaje oral. Eh, o sea, como un 70% creo yo en la estadística nuestra eh, no tienen lenguaje oral y los que tienen lenguaje oral tienen muchas necesidades de apoyo también, no es un lenguaje muchas veces funcional, necesita también un tratamiento muy específico para la comunicación. Entonces, bueno, pues todo eso lo deben saber las familias, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque, sobre todo, los que vienen de la ordinaria eh, vienen de un, de, un, de un lugar, de un, una modalidad en donde tienen un montón de compañeros que no tienen todas estas dificultades y que pueden ser un buen modelo, un fantástico modelo, pues para desarrollar habilidades sociales, eh, de lenguaje de comunicación, eh, para trabajar emociones. Son muy buenos modelos porque saben hacer todo esto de forma natural. ¿no? Eh, y aquí en nuestro centro ¿qué, qué dificultad tenemos pues que los modelos, la, todos tienen la misma dificultad. Y esto pues eh, es un condicionante grande. Nosotros también tratamos de salvar esto, o sea de, de, de ofrecer otros modelos eh, trabajando directamente con centros de la zona, eh, de forma programada, eh, con actividades eh, que hemos, Con el claustro de ese centro intentamos eh, programar juntos también. Ellos lo trabajan con sus alumnos y, bueno, pues utilizamos los recursos de nuestra zona para, para, para trabajar este tipo de cosas. Al margen de que también tenemos un aula estable, una, tenemos cinco alumnos en un aula estable, el resto están todos en la central. <risa> eh, y, y, bueno, pues que pues todo eso, no sé qué se me ha ido la idea que estaba comentando. Bueno, antes de entrar al alumno, lo que os comentaba, intentamos recabar toda la inform información posible a través de informes, tal, de la entrevista que ya estamos teniendo con la familia eh, y ahí nos interesa saber sobre todo pues, cómo se comunica, sus intereses, un poquito sus hábitos de autonomía, eh, si tiene alergias, epilepsias, necesidades de apoyo, dificultades de conducta, un poquito pues, para que previamente nosotros podamos organizar también el centro, ¿no? pero sobre todo lo que más ponemos hincapié es en hacer un perfil de, de, de, de fortalezas de, del alumno, de la persona, con sus intereses, sus motivaciones, sus puntos fuertes, porque es desde ahí donde vamos a, a tirar, ¿no? desde donde vamos a arrancar, y no tanto de las dificultades, que ya sabemos que tiene, pero tiene muchos intereses, muchas motivaciones, y desde este punto de vista se trabaja también de forma más positiva y, y con más éxito, diría yo. También pues, el estilo de conducta comunicativa, si tiene herramientas, si, qué estilo cognitivo tiene, sus intereses, su perfil sensorial, todo, estrategias de autocontrol, de afrontamiento ante cambios, frustraciones, sus habilidades adaptativas, cómo van, un poco un mapa general que nos dé pistas para, para iniciar. el Pero sobre todo las cosas que le gustan, eso es, es fundamental. Tratamos de señalizar el aula un poco para preparársela a esa persona que llega, que tenga claro cuál es su sitio, dónde están sus cosas, qué vamos a hacer, dónde está el servicio, que son cosas importantes, dónde está el cuarto de baño, dónde está el patio. Entonces, eh, bueno, pues tratamos de facilitarle esa, esa comprensión, cada uno con lo que pueda necesitar, pero sí es verdad que nosotros a priori utilizamos pictogramas, eh, los justos y necesarios eh, y pictogramas, objetos, eh, un poco lo que vamos viendo que da información a esa persona. Es posible que al principio no entiendan bien de qué estoy hablando, pero en realidad es un trabajo de asociación, de aprendizaje por asociación. Este objeto lo asocio a este lugar o a esta actividad y a la larga voy pudiendo anticipar qué voy a hacer o, qué, o dónde voy a ir porque estoy viendo pues eso, algo que me da información por adelantado, ¿no? Los primeros días, bueno, es muy importante ajustar también con la familia está la importancia de este, de, de este momento de, de adaptación, de que no podemos eh, entrar con el alumno a, a saco a algo que puede costarle. A lo mejor luego no le cuesta nada, me acuerdo decía un padre, es que no le cuesta nada. Y yo, bueno, en fin, siempre hay que hacer adaptaciones y efectivamente no le costaba nada. O sea, entró como si llevara allí toda la vida, estuvo relajadísima, era una luna en este caso, y, y fantástico. Pero, por si acaso, le dimos la oportunidad del poco a poco, ¿no? que el poco a poco parece que te da, que te da un poquito de, de margen, ¿no? para que, asegurar que, que la, esa primera impronta que decíamos de la familia, en el caso del alumno, también la tenga. Que sea una impronta positiva, eh, una primera experiencia positiva, que va a tener mucha fuerza respecto a otras situaciones eh, posteriores que no tienen tanta fuerza a nivel emocional. Entonces yo creo que eso hay que mimarlo mucho, esa primera llegada. ¿no? Eh, podemos anticipar desde, desde el principio, pues mira, vamos a hacer tres cosas y que a lo mejor utilizamos pictogramas, no lo entiende, pero al, al menos esto ya se ha acabado, esto ya y te vas a casa, o dos cosas, lo vamos adaptando a cada uno, eso sí que es muy personal. Se trata de establecer una relación afectiva, de irle presentando poquito a poco las cosas que podemos ir haciendo ahí. Todo con mucha suavidad, con mucho cuidado para que estén siempre pues, contentos. ¿no? Eh, eh, podemos ya empezar a trabajar pequeños hábitos de autonomía, pues eso, ir al baño, que el baño siempre es importante… Eh, ir conociendo un poquito el centro pero muy poquito a poco la verdad es que por ejemplo el, este año con lo de las burbujas el poquito a poco ha sido todavía más porque el, el, el espacio estaba muy reducido y entonces todavía más fácil la verdad es que en, en, por un lado se nos ha facilitado mucho el tema de, el, con las burbujas para ellos, todos los espacios más acotados porque nosotros somos muy pesados de que hay que conocer, hay que salir, hay que flexibilizar y entonces son, para a, a, a las personas con autismo les suele costar esto, ¿no? Es un esfuerzo. Pues ha sido un poquito más fácil en este sentido porque había que conocer un espacio más reducido, tu aula, el baño y el patio, poco y el pasillo que te toca, ¿no? Eh, bueno, pues eh, a medida que vemos que el alumno se va adaptando un poquito más, pues, eh, pues vamos alargando los tiempos. Y es importante ajustarlo con la familia porque evidentemente supone para la familia pues, una adaptación de horarios de, y eh, se, sencillamente es transmitir es la importancia de esta primera llegada. Es como más vale un día colorado que luego ciento amarillo. ¿no? Empezamos bien y seguiremos mejor. Eh, en la jornada laboral, pues tratamos de crear una rutina, una rutina siempre lo mismo, siempre lo mismo, pero variando poquitas cosas para ir metiendo, pues más a, el abanico de, de posibilidades más rico, ¿no? Y eh, tratamos, por ejemplo, en la semana, meter una, una actividad estrella, una actividad más relevante que dé información del paso de la semana, pues así, poquito a poco, que lo vayan interiorizando. Eh, La evaluación que hacemos inicial, que bueno, los generalmente vienen superevaluados ya de entrada, eh, nosotros la evaluación que hacemos inicial es, se va a basar en esa observación del tiempo de, de, de adaptación que, que, vamos, que, que, que les vamos ofreciendo. ¿no? Eh, como decía, el periodo de adaptación se alarga en función de cada uno, pues hay algunos que lo hacen muy rápido, otros necesitan alargarlo más en el tiempo. Eh, hay como hitos un poco en, ese, en esos tiempos, pues a lo mejor un ratito en la mañana hasta que es el tiempo libre o incluyo el tiempo libre en el patio, eh, después del tiempo libre estoy un ratito más, eh, ya me voy para casa o ya incluso pues me quedo a comer, eh, la comida es un poco también un momento importante, ¿no? digamos que ya si te has quedado a comer parece que, que vas entrando bien en, el, en este ritmo de adaptación, ¿no? Eh, y también destacar que el periodo de adaptación es necesario para todos para el profesorado, para los alumnos y alumnas y para la familia es un proceso que dura más o menos según, según cada uno según las combinaciones de profesorado y, y, y familia o sea, es, es muy variable, ¿no? pero es muy necesario y yo creo que lo importante es ser consciente de que hay que hacerlo, de que hay que hacer una buena acogida, una buena adaptación y que eso va a ser un poco clave para el resto de, del desarrollo. Y no sé si he sido muy rápida, no tengo ni idea de la, de la hora, pero lo bueno es y breve. Buenos días. Eh, me llamo Cristina, soy la tutora del aula estable eh, del Leocáner eh, en Arganda del Rey, mmm, ubicada en el Colegio Malvar. Eh, actualmente el Colegio Leo Leocáner dispone de dos aulas estables. Eh, la, la primera es eh, la que yo soy tutora. Eh, en Abna y en el Leocáner ha habido varias experiencias de educación combinada. Y, y a nivel parcial, a nivel de asignaturas, media jornada, a lo largo de todos estos años, pero eh, esta es eh, la primera que podemos eh, definir como 100% inclusiva. ¿vale? Eh, eh, para, para hablar de, del aula estable tenemos que tener en cuenta la importancia del convenio regulador intercentros, a través del cual vamos a definir cuáles son los parámetros de esta experiencia, cuáles son las normas de convivencia que va a aceptar el, el centro específico en este caso, que somos nosotros, eh, y cuál va a ser el perfil del alumnado que va a estar eh, en las aulas eh, de educación especial. No he dicho, entiendo que todo el mundo comprende que el aula de, eh, del centro eh, el Colegio de Educación Especial, el Aula Estable, es una representación, es un aula de educación especial eh, dentro del centro ordinario, en este caso el Colegio Malvar. El alumno con necesidades educativas de apoyo específico, en, en nuestro sistema educativo, eh, tiene una serie de, de respuestas, como, como bien ha dicho el compañero que nos da las administraciones. Eh, creemos que nuestra opción, el aula estable, eh, es la, la respuesta menos restrictiva y más normalizada que puede ofrecer el centro de educación especial. Vamos a contar con, con, en el aula estable eh, con el funcionamiento de un centro de educación especial, es un aula de educación especial ubicada en eh, el centro ordinario. Por tanto, vamos a disponer de todos los recursos Igual que si estuviésemos, en nuestro caso, en el Colegio Leocaner. Eh, una ratio reducida, una metodología específica, eh, unos contenidos eh, funcionales para nuestros alumnos, vamos a contar con apoyos y recursos, una programación individualizada y, por supuesto, lo más importante, profesionales formados y expertos. ¿Vale? Repito, atención especializada en el centro ordinario, que es un poco eh, el, la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto y lleva funcionando ocho años, concretamente en el Colegio Malvar. El Aula Valdeluz, que es el, el segundo aula estable de, de nuestra asociación, eh, tiene menos trayectoria. Eh, todos estos ajustes al alumno por parte del Aula de Educación Especial... ...se van a realizar en el centro ordinario en las etapas que nosotros hemos trabajado de infantil y educación primaria. ¿Qué nos permite o qué obtenemos de nuestra presencia en el centro ordinario y de qué nos beneficiamos? Eh, entre otros eh, recursos eh, naturales que ofrece el centro ordinario, pues evidentemente los recursos espaciales... ...como nos pueden suponer el uso de patios, de comedores... Eh, piscina, tatami, pistas deportivas... Eh, todos los espacios que tiene el centro ordinario en el que, en el que estamos eh, se ponen a nuestra disposición, bien sea para trabajar con el grupo de referencia o eh, para realizar entrenamientos en nuestro propio grupo individual, nuestra aula. Como recursos personales vamos a contar con la presencia y colaboración de especialistas, especialistas de las diferentes actividades con las que trabajamos, como deporte, música o arte. También eh, hay una gran colaboración con el equipo de orientación y eh, los profesionales de las aulas TEA, que concretamente en este centro hay de los niveles de infantil, primaria y educación secundaria. Y por último, eh, hemos incluido como recurso natural que ofrece el centro ordinario la infraestructura, porque si bien es cierto que somos un aula mmm, con una ratio reducida entre 3 y 5 alumnos, este año 2, eh, nos vamos a beneficiar de toda la preparación logística e infraestructura de actividades que el centro oferta y a las cuales nos podemos acoger, como actividades anuales, proyectos, eh, experiencias concretas, programaciones, actividades de Navidad, eh, Día de los Enamorados, etcétera. Eh, salidas del centro e incluso participación en actividades complementarias. Encontramos una definición de inclusión, puede ser esta, puede ser otra cualquiera, que es la inclusión. La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella, beneficiándose de este proceso. Eh, históricamente hemos hablado de integración. Consideramos que una integración efectiva da paso a una inclusión. Y, personalmente, eh, creo que la inclusión efectiva nos deja hablar de convivencia. ¿vale? Vamos a dejar las etiquetas a un lado, vamos a mostrar naturalidad de los términos, y, y vamos a ser los primeros en normalizar, evitando este etiquetaje y categorización. Eh, creo que una mayor efectividad eh, en el proceso inclusivo es directamente proporcional al convencimiento y la creencia por parte de los elementos que conforman el proceso inclusivo. Me estoy refiriendo a los niños y a los profesores que en el día a día comparten con nosotros eh, todas las actividades. ¿no? Eh, estos elementos van a convivir y van a relacionarse entre sí y, y, bueno, son, son un poco eh, la justificación de que nosotros estemos eh, trabajando con ellos. Eh, en este esquema podemos ver un poco los niveles de inclusión. Serían como tres niveles. Eh, el, el principal, el primero, encontraríamos el funcionamiento que tenemos en el aula estable. Cada nivel daría paso al siguiente y serían eh, contextos eh, más pequeños y poco a poco se irían ampliando. Eh, en el aula estable mmm, lo que vamos a hacer es trabajar de una manera eh, programada, en un, ensayos controlados, entrenando diferentes actividades que con posterioridad vamos a poner en marcha en situaciones naturales, en el contexto ordinario que nos ofrece el colegio. Entonces vamos a entrenar habilidades y destrezas relacionadas con la comunicación, habilidades sociales, estrategias de control conductual que nos van a permitir que nuestro alumnado sea competente en ellas y una vez eh, trabajadas y adquiridas podamos ponerlas en marcha en, en el contexto natural. ...por ejemplo, eh, juegos de patio como pueden ser juegos de corro o, o juegos de látigo o el juego de la muñeca... ...se entrenan en el aula, se enseña al alumno para después pasar al patio de primaria... ...y trabajar con el, con el grupo de, de alumnos normotípicos. Eh, lo mismo ocurre para poder afrontar una situación, una actividad de educación física... ...previamente vamos a trabajar en nuestra aula... Eh, cómo realizar un circuito, utilizando los apoyos visuales y las ayudas necesarias, cómo hacer un calentamiento o una sesión de estiramiento para poder respetar un poco la estructura que los profesores eh, especialistas trabajan eh, con el grupo de normotípicos. ¿vale? Lo mismo ocurrirá con el, en las actividades relacionadas con la plástica. En un segundo nivel... vale. Estaríamos en, en una inclusión de un grupo más grande que lo que sería el, el aula estable donde solamente estamos los alumnos y los profesores. Eh, va a ser más exigente para el alumno con TEA y, por supuesto, eh, la participación en este segundo nivel va a requerir el adecuado clima emocional del grupo y la estabilidad también de, del alumno, por supuesto. Eh, en este caso, las actividades, eh, la, el, la eficiencia de esta convivencia, que hemos dicho que sustituye desde nuestro parecer al, al término inclusión, va a recaer en, en el buen hacer de, del mediador, ¿no? que en este caso es la persona que va a acompañar en las actividades. ¿Qué actividades encontramos? Pues encontramos nuestra participación en patios, como he dicho antes, en el comedor, en piscina y en inversas. Eh, las inversas eh, es la posibilidad que ofrecemos al grupo de eh, alumnos normotípicos con los que tenemos eh, más contacto, que suelen acudir con nosotros a los patios o que compartimos comedor u otras actividades. En pequeños grupos les ofrecemos la posibilidad de acudir a nuestro aula para realizar actividades eh, controladas en las que nuestros alumnos ya son muy capaces, como son bailes, juegos o circuitos de educación física. Eh, Evidentemente supone eh, la presencia de un elemento distractor dentro del aula ¿no? y es un primer acercamiento dentro de mi rutina y de mi espacio para el alumno con TEA, para nuestros alumnos. En cuanto al patio, nosotros desarrollamos programas de patios dinámicos en los que trabajamos eh, actividades de autonomía de desayuno y después juegos. Esto es eh, la actividad normal que realiza un niño de primaria en su momento de recreo, ¿no? Eh, para poder trabajar los desayunos también tendremos que entrenar estas habilidades primero en el aula y los juegos, como ya he comentado, también los, los entrenamos eh, previamente para poder eh, realizar un buen desarrollo de esta actividad. Eh, en un principio comenzamos eh, asignando el papel de colaborador a alumnos concretos que íbamos rotando pero con el paso de los años hemos observado que el carácter voluntario, que siempre hay voluntarios y generalmente son los mismos, van rotando con el paso de los años, pero son, su presencia es muy, muy periódica. Eh, estos voluntarios, estos alumnos que acuden a jugar con nosotros, tienen un perfil muy concreto. Eh, son niños que buscan, en cierto modo, atención, atención desde el lado positivo. Eh, suelen precisar cierta ayuda y son niños con un perfil muy sensible. ¿Vale? En, en el comedor eh, también hay un, un trabajo importante de planificación pues en cuanto a la aceptación de normas, el saber estar, el comportamiento, eh, la conducta. Tenemos que trabajar todo el tema eh, de, de sensibilización desensibilización sensorial por el tema de los ruidos y también eh, en cuanto a lo que es el alimento propiamente dicho, tanto eh, las texturas como los sabores. Esta situación, quizás de estas eh, cuatro que presento, sea la más exigente para el alumno con TEA, a mi parecer. Los comedores son lugares muy bolliciosos que al estar cerrados eh, son más impactantes para el alumno con TEA. Eh, utilizamos diferentes estrategias, en nuestro caso solemos subir a comedor los primeros para que cuando planteemos eh, la exigencia a nivel de alimentación al alumno con TEA todavía no haya un alto nivel de ruido que pueda alterar su conducta. Y, y, bueno, este es un poco el, el segundo nivel al que pasará el alumno siempre y cuando esté preparado desde el primer nivel, ¿no?, que sería un funcionamiento similar al, de, al del aula de Educación Especial. En cuanto al tercer nivel, que sería las inclusiones en las aulas propiamente dichas, en las actividades concretas que consideremos para cada alumno más adecuadas, va a requerir, de nuevo, de un adecuado estado emocional del alumno. Y va a suponer una interacción individual, siempre eh, mediada por, por el profesor o, el, o la persona que está atendiendo al alumno. Eh, nuestra presencia en las aulas en las diferentes actividades, como puede ser educación física, plástica o música, eh, va a requerir de un trabajo previo, como comentaban los compañeros, de concienciación. Nosotros hacemos un, llevamos a cabo un programa de sensibilización de manera anual, no solamente en el Día del Autismo, sino aprovechando cualquier campaña. Eh, tratamos de mostrar a los alumnos y a los profesores y a las familias que, que se muestran interesadas ¿Cómo son nuestros alumnos? ¿Cómo se pueden relacionar con ellos? Pero cuando vamos a un aula, concretamente, a trabajar con, con unos alumnos, eh, siempre acudimos previamente para presentarnos, para presentar a nuestro alumno cuáles son sus características, cómo pueden comunicarse con ellos, eh, cómo pueden hacerse comprender, cuáles son las estrategias y las herramientas que pueden poner en marcha para mejorar esta relación. Y, como decían los compañeros, este trabajo no es solamente un previo, sino que en el día a día, con nuestra presencia en el aula, porque nosotros estamos presentes permanentemente en el aula, el alumno no está nunca solo, eh, vamos a ir solucionando de manera natural, según van ocurriendo eh, pues, conductas. Eh, los niños son muy curiosos y no tienen muchos filtros, con lo cual preguntan y ante la pregunta, obviamente, hay que dar una respuesta. Y con naturalidad hay que explicar que, que el alumno eh, con TEA pues, eh, tiene unas características particulares e incluso si tiene nivel suficiente para entender el porqué, pues también se les puede dar esta explicación. ¿no? El, como comentaba, eh, el mediador eh, en nuestro caso permanece siempre durante la actividad, no solo en esta, sino en, también en los patios, comedores y demás, con el objeto de anticipar, ayudar eh, y adaptar la actividad eh, concreta. No va a suponer un, pro, un esfuerzo para el profesor tutor eh, nuestra presencia en el aula. Nosotros somos centro concertado y estamos eh, en un centro concertado. Entonces hay que cuidar muy mucho las relaciones en, entre los centros. No, no queremos generar problemas ni queremos generar eh, dificultades porque mm, creemos que el futuro eh, pues es esta opción. ¿no? Entonces, hay que intentar facilitar las cosas para que haya una predisposición por parte del centro a continuar aumentando el número de, de aulas estables. Eh, el número de horas en el que nosotros participamos en las, en las aulas, efectivamente, es inferior al número de horas eh, que, que permanecen los alumnos procedentes de las aulas TEA, pero sí que es cierto que nuestra presencia Creemos que aprovechamos el 100% de, de ese tiempo en la relación con, con los alumnos y con los profesores. Vale. En todos los niveles que hemos eh, expuesto, el objetivo común eh, en cualquiera de ellos es, es realizar actividades inclusivas relacionadas con la relación social de los alumnos y eh, con eh, su desarrollo comunicativo. ¿vale? Todo el tema curricular, todo el tema cognitivo eh, lo vamos a dejar para el aula. Queremos apostar por dar experiencias al alumno en el que pueda poner en marcha eh, todo tipo de herramientas para beneficiarse de, de, del, del entorno natural y, y el entorno eh, que nos ofrece el aula ordinaria en el aula ordinaria y los diferentes eh, espacios. Hay una serie de objetivos paralelos que también son igual de importantes que va a requerir la puesta en marcha de diferentes programas y actividades relacionados con las inclusiones en las aulas. Aproximaciones sucesivas, como hemos comentado, a la hora de, de empezar a trabajar en contextos eh, hay que transmitir el respeto por las eh, características de nuestros alumnos, ¿no? el tema de la sensibilidad sensorial. Yo creo que es eh, principalmente lo que más concienciado se, eh, se encuentran los chavales eh, normotípicos. Y como os he comentado antes, el programa de sensibilización se trata de dar información a alumnos, profesores y familias, también al entorno y, si es posible, al municipio, mmm, etcétera, todo lo que podamos ampliar. ¿vale? Y también formación específica a profesores. Nuestra asociación eh, de manera anualmente acude al centro para formar a los profesores. Como también disponen de aulas CEA, pues aprovechamos eh, las carencias o las necesidades que puedan tener para enfocar esas formaciones. ¿no? Y nosotros informamos a los alumnos y profesores en el día a día, en nuestra aula y con diferentes dinámicas y proyectos. Eh, ...para poder eh, trabajar a lo largo de todo el año, no solamente pues, cuando son las jornadas del Día Mundial de Concienciación. Bueno, queríamos incidir un poco al haber hablado de centro concertado y centro versus centro concertado, ¿no? Eh, creo que hay, que hay que vender los beneficios que obtiene el centro receptor de nuestra presencia en él, ¿no? y evidentemente eh, somos una experiencia enriquecedora eh, para el desarrollo del implicado que quiera implicarse, como hemos dicho es un proyecto que hay que creerse. Eh, los niños eh, entran antes en esta, caen antes en esta obviedad, eh, con los adultos hay que, hay que trabajarlo más. ¿no? Eh, es evidente que los alumnos... Eh, eh, eh, llegan a desarrollar una serie de experiencias y entran en una educación en valores pues como la empatía o la solidaridad eh, en el sentido de que les vamos a acercar una realidad que habitualmente, sobre todo en los centros concertados, a mi entender, eh, no, tienen, mmm, no tienen tan accesible. ¿no? Eh, el centro pasa a ser un centro referente y posiblemente, como en el caso del nuestro, preferente. ...y pasa a ser un modelo en el sector, en la zona geográfica... ...y la formación y las experiencias de las que dotamos al, al centro... ...pues permiten eh, conocer al alumno, eh, conocer a la persona con TEA... ...comprender el porqué eh, de las conductas, de las características... ...y normalizar, ¿vale? Y de nuevo incido en la importancia de dejar a un lado ¿no? las, las etiquetas... Y creo que podemos sustituir el término inclusión por el término convivencia, porque como nuestro proyecto titula, eh, aparte de un abordaje integral ¿no? del desarrollo del alumno, lo que pretendemos es que sea un proyecto íntegro y tiene como objetivo eh, la convivencia como expresión última de la verdadera inclusión. Y esto es todo.